La condición humana, eso es lo que algunos artistas o algunos autores utilizan como fondo para hablar de lo que realmente quieren hablar. ¿no? O sea, la excusa, en este caso la excusa del de mundo, de todo lo que hay alrededor soviético, el espacio, la nave, en realidad lo que viene, como lo, las buenas historias, los grandes libros, vienen a explicar la condición humana. Hoy tenemos a Red Matter, tenemos Vertical Robot, a dos de ellos, tenemos a Iñaki y a Norman. Iñaki creo que ha, que, que ha petado. Me he colgado, ¿no? ¿Me, ¿me oís? Sí, sí, te oímos, ha salido disparado en un... no sé si es que la nave ha explotado o es que está... Estoy bien, trabajando, no sé, estoy viene. trabajando en volver la cámara. Bien el plano, en cualquier caso, bienvenidos. Iñaki y Norman, cofundadores... De Vertical Robots que todos vosotros robianos, que estáis ahí, muy buenas noches, les conocéis de sobra, pero de sobra, porque es, son dos de los grandes juegos que nos ha dado la realidad virtual en cualquiera de los visores, en cualquiera de las plataformas, en cualquiera de, o sea, son muy buenos juegos, aunque no fueran virtuales, que eso es complicado decirlo. Así que, <risa> bienvenido. Ahora sí, Iñaki, Norman, ¿cómo estáis? Aquí estoy, muy bien, muy bien, vivos, vivos, vivos, vivos. O sea, no. y ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, eh, aparte de Red Matter también da, de, da Edalus, que, que empezaron con, con Gear VR o Glucono, creo que fue por ahí esa época. Con ambos. VR, sí. Sí, sí, sí. Pues, eh, pues eso que lleváis, daedalus, lleváis, mucho tiempo como todo aquí. Daedulus lo sabe, o sea, yo creo que Carmack por la noche se metía en la cama y decía Daedalus, ¿cómo lo han hecho? Daedalus sabe. Daedalus, <risa> daedalus. O sea, los que hemos estado en alguna Ed y le hemos visto, el hombre se queda pillado, ¿eh? Cuando, cuando no sabe decir muy bien qué decir. Y con vosotros pasó, que eso lo sabemos. O sea, el tío se puso Daedulus y dijo, de hecho lo hizo público, ¿no? En en, en Twitter. Sí, sí, creo que eh, como fue la historia, creo que le suplicamos, por porque no teníamos... tenía cero visibilidad, creo, cuando lo sacamos en Gear VR, pero pero si sí, ordenaba esos juegos por eh, top rating, no sé si salía el primero o el tercero, una cosa así, y después de la Connect y... y viendo la review, esa técnica que hizo y tal, que le gustó, pues... Se me ocurrió que, oye, mejor le, le suplicamos un poco de ayuda <risa> <risa> Y nada, le lanzamos un tweet suplicando que por favor moviera unos hilos uh, Y que nos diera algo de visibilidad porque no estamos vendiendo prácticamente nada Y así hizo En 24 horas de repente estábamos en portada de la tienda y ya Fue, an, fue sí, menos, acá. Norman Fue cuestión de horas fue menos, Que nos quedamos okay, y ya Lo habían hecho Bien o sea, por, pero claro esto no lo ha regalado nadie esto es porque sois vosotros y, y, y tenéis un pasaporte en la mano que dice esto es lo que sabemos hacer esta noche durante toda esta noche hasta que os aburráis o hasta que nos vayamos todos de aquí eh, hablaremos de, de cómo puede haber esa diferencia entre, entre o, o esa distancia generacional que aparece entre unos juegos y otros ¿no? que dice mucho también del panorama actual de, de la realidad virtual y sobre todo lo que se sabe hacer desde el desarrollo hay unos saltos enormes entre quien sabe hacer cosas y quien aún está aprendiendo, porque no todo el dinero del mundo, como saben algunos, da el conocimiento, o sea, el conocimiento hay que pillarlo <risa> independientemente del presupuesto. Como sabéis robianos, en este programa hablamos de muchas cosas antes de meternos en el berenjenal que nos ha traído aquí, así que si queréis nos vamos a meter a la izquierda, Ramón ha prometido que, que, que va a ser rápido yo he prometido que a lo mejor no tanto estamos ahí en ello, pero como tenemos invitados importantes vamos a vamos, hagamos por que esto fluya de, de una manera sí. más más ligera que otros días eh, ya cuando venga Julio, que sé que está por el chat ya cuando venga Julio, pues... Eh, el martes, con la Conet eh, el, el martes, la Conet, que no lo hemos dicho, el martes, la Conet Diego Bezares eh, Julio y seguramente Roberto Geek a lo mejor hace una entrada especial porque está allí, a este, este sí que está en el metaverso por otro lado y nos ha dicho, a lo mejor entramos bueno, vale, pues como todos los años intentaremos hacerlo lo mejor que podamos vamos a meternos a la izquierda y vamos a empezar ya con los titulares que hoy van a ir Venga, uh -huh. editor venga, vamos a, venga, pues le voy a dar aunque con el primero me voy a tener un poco que es el de PlayStation VR 2 2 millones de unidades fabricadas para marzo de 2023 esto viene de, de Bloomberg y lo que comentan es que Sonic Group Corp, o sea, la corporación Sony Group, planea fabricar 2 millones de unidades, como os digo, para el año que viene, para marzo. Y esto lo dicen personas familiarizadas con el asunto. Y yo añadiría, y que les da igual los NDA y los contratos y las cosas, ¿no? <ríe> como suele ocurrir en esto. Eh, eh, ya lo digo de broma por todo lo que se está filtrando últimamente, ¿no? La producción arrancó en septiembre y no ha tenido problemas de suministros, o sea, la producción de PlayStation VR 2. Y, y las cifras de producción... O sea, ese, Esos 2 millones podría ajustarse en función del impulso de las ventas una vez que se lance a principios del año que viene. Y su plan actual para comenzar a vender a principios de 2023 coincidiría con el, con el alivio de la cadena de suministro para que PlayStation 5 tampoco tenga problemas de suministro y puedas comprar visor y consola. Porque ya sabéis que ha tenido problemas desde que se lanzó a finales de 2020. Y un curioso dato que, que comentas desde Bloomberg ¿Os acordáis que en junio se hablaba de que q había vendido 14,8 millones? Y aquí desde Bloomberg comentan que IDC, supongo el contacto actualizado en el momento de publicar en octubre, está en la noticia, hablan de que ha vendido 17 millones de unidades. O sea, que habría subido unos 2 millones y pico en ese desde junio, en teoría. Todo esto es estimaciones, ya sabéis. vale Lo comento un poco como curiosidad. Y, y nada, pues eso, a ver qué ocurre el año que viene uh -huh. con vosotros, Iñaki Norman, pensáis eh, que la PSVR 2, la PlayStation 5 y todo esto, es viene a ser la gran salvadora de la, de la VR en un mundo en el que estamos pegándonos, que si están alón gráficos un poco patateros, vosotros no estáis en esta ocasión, pero eh, gráficos un poco patateros, eh, PCVR una 40-90, triple puesta en, en SLI para mover algunos juegos y de repente una consola todo ahí preparadito tú te pones el visor y tira millas creéis que es la salvadora que... o estamos lejos todavía de... y creo que igual la respuesta es un poco aburrida o sea me parece que ni fun fa. o sea desde luego va a ayudar y un problema un problema que hay con donde desde luego es un cuello de botella eh, Vamos a decirlo, no es fácil uh, sacarle ahí como el brillo los juegos y demás por el hardware que es punto pelota. Es más fácil cuando tienes un ordenador con una 3090 y da igual lo que hagas que la cosa tira, ¿sabes? Más o menos. Sí. Entonces, <risa> tampoco es el caso de la Play 5, eso no, pero desde luego, digamos, pues bueno, es es, es algo de lo que nos van va a tener que preocupar en muchos desarrolladores que tienden a ser indies, pero no hay que olvidar que creo que el cuello de botella principal es la economía de todo, es decir, no, no vas a poder esperar que un indie te haga un triple A, porque es un indie, no tiene capacidad de hacerlo eh, entonces tampoco esperaría que de la noche a la mañana viene Play 5 y empiezan a, no sé, empiezan a llover por triples todo, S por todos lados eh... No, porque tardarán mucho en hacerse si es que la plataforma es rentable Desde luego, si si hay alguna plataforma que, que, que puede salvar la, o, o puede impulsar la producción de triples A's en VR es, es vr 2 Sí, desde luego. Veremos. Desde luego, nosotros, respondiendo a la pregunta, deseamos que así sea. Sí. Pero hay muchos factores hay todavía que, que... Hay que... Hay que calmar también las expectativas. O be, sea, be, también be, hay, una cosa que, que, hay una cosa que he visto mucho en la, estos años, o decir, desde que el principio todo esto, es que la gente sí. se piensa. No sé, o no creo que no, es, no, es que no se piense una cosa, es que creo que realmente no se para la pensar lo que tarda un AAA en desarrollarse. Sobre todo, o sea, que estamos hablando de que es que son años y años. Eh, entonces, o sea, hay que pensar atrás, ¿sabes? ¿Cuándo se dio el pistoletazo de salida para hacer un AAA? Si tienes que remontarte. Y en la VR, eh, joder ¿cómo cambian las cosas de rápido ¿no? a lo largo de los años? Que si no sé cuántos cascos salen al año, que si, que si ahora está Andalón, que si ahora no sé qué, pues... Uh -huh. a ver, bueno. lo, lo, lo que tenemos que claro. eh, ver, bueno, bueno. lo que nos tenemos que quedar es que la cosa va para arriba, ¿no? Siempre hay más cascos, siempre, digamos, el mercado va creciendo y todo eso son buenas señales. Y PlayStation VR 2, desde luego, pues, joder, es una, es una estupenda noticia que, que exista, que vaya a salir y que, y que y, y sobre todo, si todo esto es cierto, los rumores y Sony está detrás de muchos triples As que pueden, digamos, ayudar a empujar el catálogo y hacerlo atractivo a la gente y demás, todo eso son buenísimas noticias decía Ramón iba a, decir, iba a decir que me ha recordado a Medal of Honor que es un juego que se anunció hace años tuvo tiempo en desarrollo un triple y, y eso y, y heredó cosas que la VR sobre todo al principio fue evolucionando no de cómo se hacían las cosas sí ese es para mí es el, el mejor el, el, el dictamen no de, de, de lo que es la VR cuando empiezas a hacer el juego tienes una tecnología cuando lo terminas ha evolucionado a unas cosas que ya se han convertido en un estándar que tú ya no tienes y eso nos lo decía Peter Norman claro. cuando estuvimos allá en la Connect con él y, y le preguntábamos, pero tío, y claro, él no le decía, es que no teníamos ni idea. Cuando empezamos a hacer esto, Oculus no sabía nada. O sea, tenía tenía acababa de tener la CV1. O sea que. Pff, y de repente lo sacó y ya estaba el final de vida de Riff S, ¿no? O sea que. Bueno. Una... Sí, a nosotros mismos nos ha pasado también. O sea, con sí. Red Matter, cuando Red Matter empezó producción, o sea, hay que decir. Técnicamente empezamos producción de remaster y, y no y no había ni mandos, o sea, estamos con un Xbox 360, <risa> el mando de Xbox 360. Entonces, para cuando sale el juego está estandarizado el smooth locomotion, claro, todos nuestros controles <risa> es que no están pensados para eso. Estamos muy inspirados en el en el cómo. cómo... Este, este prototipo que tenía Valve de eh, un bandito que cogías hinchados un globo en una cueva en Islandia, sí, no de, sé si se de, lab, de, eso. ¿no? de la de, En sí. la sí, uno de los tal, Entonces, era como, ah, ¿sabes? Y entonces de, bebi, bebemos de ahí. ¿Y qué, qué más tenía? Teleport, no había otra cosa, ¿sabes? Y es que <risa> a, cierras y abres los había ojos y, simplemente... y además, había, había mucho miedo cuando empezamos el Matter, había mucho miedo a usar Smooth Locomotion, porque todos, incluso nosotros, nos mareamos al principio al usarlo. Entonces sí. había mucho miedo y se tiraba al estándar de... No, no, es que el mareo, incluso el mareo no sé no Nunca te van a crecer las VR legs, no se pasa. Que, ojo, puede haber casos actualmente... Hay ciertas personas que son muy sensibles y aunque jueguen y jueguen, siguen siendo... Por eso nosotros en Red Matter seguimos manteniendo el teleport, pero en Red Matter 2, pero... Pero es verdad que en el momento en el que empezamos la producción de Red Matter 1 había que ser muy cuidadosos con cómo mover al jugador, hay que reinventar un montón eh, eh, la manera de hacer los juegos. Y es verdad que hay que reinventarla, pero luego no fue tan tan dramático como un poco con la evolución de, de, de, de cómo han ido sí. los juegos y los jugadores también. En esa época te ibas, por ejemplo, al VR-GDC, al GDC este de VR que había, por ejemplo, uh -huh. recuerdo que al 2016 y ibas a ser las charlas, y todas las charlas de desarrolladores a otros desarrolladores era, no hagáis esto, no hagáis lo otro. O sea, no había como soluciones encima de la mesa, era todo, ¿qué no hace ya como Virgen Santa? Claro. Aquí no... Claro, pues, <risa> ok, eso es una Había... cosa que no, que no suele que los usuarios, los que estamos aquí, Robiano, que claro. estáis ahí, eh, tenemos una, una mirada un tanto corta. ¿no? O sea, juego que sale, juego que decimos, ¿cómo no puede tener? Cómo no Bueno, pues que sepamos, y ya lo estáis escuchando a hombres venerables que han venido aquí, Iñaki, Iñaki y Norman, que nos lo están diciendo. Hay muchos problemas de ¿eh? cuando empiezas a cuando terminas. Así que paciencia, porque para eso están los patches. Para eso está el patch, para sacarlo después. Pero, claro, así que, pero bueno, esto, esto es así. Venga, pues seguimos con los titulares. Sí, luego siete títulos más en la tienda de Pico, que no paran, ya sabéis. Van a sacar Pico 4 el 18 de octubre y, y siguen llegando títulos. Pero la noticia se la traemos por la presentación de Pico 4 Pro, que ya lo dijimos que iba a ser la AWE de Lisboa, que es el 20 de octubre. Y ellos han anunciado que el 20 de octubre a las 10 de y media de la mañana pues tendremos los detalles de, de este Pico 4 Pro, que en teoría lo que añade es el seguimiento ocular, es facial, y ya veremos qué otras diferencias. Uh -huh. o sea, con Pico 4 me refiero. Iñaki, ya veis que eh, es igual. Y Norman, aquí tenemos una frase en realidad virtual, que bueno, en casi toda la realidad virtual, que resuena ahí por, por, por, por, por todo el mundo, ¿no? Que es menos visores, más juegos, por favor. Menos, hacer, que darnos cosas <risa> para hacer con los visores, porque al final yo tengo aquí cinco visores. ¿Para qué? Pues para los... Eh, pues eso, entonces... <risa> Eh, gracias, que venga Pico Pro. ¿Vosotros, la salida de un visor nuevo ¿Os tiemblan las canillas? Cada vez que sale un visor nuevo y decir La Virgen ¿Puedo responder? Dale, dale, ya que... no, un, SDK, un SDK distinto Espérate que ahora tiene más resolución y me van a pedir eh, Complicado, ¿no? ¿Tú, ¿no? tú mismo has respondido Mejor de lo que yo hubiera podido, podido hacer Sabes sobre todo lo que pasa Que muchos de estos visores cuando salen no sabes si te va a compensar hacer el port, porque es un esfuerzo, depende depende del estado en el que esté el SDK desarrollado, aportar un juego como los Red Matter, por ejemplo, que exprimen muchísimo plataformas tan, vamos, entre comillas, maduras, o un SDK tan maduro, entre comillándolo, ¿de acuerdo? Sí, como sí. el de Quest, pues eh, eh, migrarlo a un SDK no tan maduro, o a un casco que, que integra un SDK no tan maduro, suele, suele ser doloroso. Entonces sí, a mí personalmente sí me tiemblan las canillas cuando sale un nuevo casco. Ahí está un poco luego el rollo de valorar, bueno, ¿merecerá la pena o no merecerá la pena? Pero respondiendo directamente a tu pregunta, sí. Y es sí. verdad que hay muchísimos cascos, sí. Sí, es que es que y además con cosas propietarias y tal, porque si esto fuera esa cosa que se vendió, que era OpenXR, que tú le das a un botón en un real en Unity y te olvidas, un cojón de pato. Que no, ya ya Tinuer, ya empiezas con cosas raras, que sí, tal. Que, sí, bueno, ese es el, el ecosistema de, de una tecnología incipiente, que decimos, ¿no? O sea, todavía, cuando esto empiece a bajar y se ponga todo encima de la mesa, recordaremos estos años como los años del caos. ¿no? O sea, el que sacó algo era madre, o sea, era para poner una estatua. Allí, sí, sí. Gracias caso. a Dios, parece que eh, el input está estandarizado, que es una de las sí, cosas que, bueno, desde el punto de vista de programación pues es un quebradero de cabeza bastante interesante entonces bueno, parece que el input está estandarizado con el input de, de lo que fueron los Oculus Touches originales y eso pues es tías, que no es un alivio eh, no está claro, sí, pero hay cosas como el girar por ejemplo, o sea, el girar en, en, en un real era, era, es un infierno porque no había tenías que coger un prefab de alguien que lo había hecho y tal, lo metías y si no hacértelo tú mismo, pero claro, One Man Project pues a tomar por saco, se te va un mes solo para que el giro lo sea bueno, ¿no? entonces bueno, que no hemos venido aquí a llorar el, el segundo, venga, va pues de, si queréis más visores, pues otro sí. más HTC ha empezado ya <risas> en redes sociales Saca. con lo que suele hacer de, venga, te pongo un trocito de un visor y digo go, go small or go home que ya sabéis, que es como hazte pequeño o vete a casa o algo así. Podríamos traducir. Y ponla esta porque confirmaron, porque todo el mundo ya le diría, ¿qué es esto? no HTC, ¿qué es esto? No? Pues... Y al final, pues bueno, dijeron, eh, a, la, a la derecha lo tenéis, estamos trabajando en algo grande, bueno, queremos decir pequeño, es un nuevo visor, lo confirmaron. Luego le preguntaron aquí, Squirrel Byte, son los de HyperStacks, un saludo aquí a, también a desarrolladores españoles, sí. que le dijeron, más pequeño que Pico 4, pues Pro, y dijeron, buena pregunta, más información pronto. Y luego a la izquierda, que me hizo gracia, porque dijeron que será un, un visor con un precio excesivo, ¿no? que nadie comprará, no estamos acostumbrados a HTC, pues siempre lleva la etiqueta Pro desde hace tiempo, los Byte Pro y todo esto, lo último que ha sacado, igual que Byte Focus 3, y le decía, no podrías estar más equivocado, le respondía a HTC equivocado en qué, en que nadie lo va a comprar en el precio, en todo bueno. me gustaría conocerte. La, la, la, la respuesta verdadera del de marketing cuando le ponen más pequeño que Pico 4 o Quest Pro, yo creo que la respuesta es aquí hay mucho hijo puta suelto no o sea, es eh, eh, dejar de tocar es que es la, o sea partiendo de la base que Twitter es lo que es eh, tú no puedes sacar un visor. es que estamos desde el punto de vista eh, informativo, sacar esto que ha hecho HTC es que es una risa, la gente se lo toma ya a broma, es como si Red Matter yo qué sé, vamos a poner, ya tenéis terminado, lo tenéis el Red Matter 4, no el 3. Ya tenéis terminado Red Matter 4. Y lo que nos mandáis a los medios de comunicación es una foto de un tornillo del casco de piloto. <risa> pues claro, la carcajada se dice, es que no está. No, vosotros no tenéis tiempo, nosotros tampoco. No nos hagáis perder el tiempo, se si hagáis sacarlo ya. Entonces, esto es lo que le pasa a HTC, que así ha traído siempre una cosa que sigue girando, que si te pongo una foto, que a la gente le da un poco de vergüenza ajena. Ya este, este marketing está, es de los años. Ah, 2010. Yo lo que espero es que ya sea algo de consumo, o sea, para consumidores. Pero bueno, pf, yo deseo de esperar haya... y luego con HTC últimamente siempre el para arriba y luego. Sí. O bueno, ya en la gente ni se hipea. O sea que... Pues dentro, dentro de esa ola del hype que te va entrando, siempre hay alguien que dice, yo voy a ser más listo que nadie voy a sacar detalles de donde no se pueden sacar. Bien, si te vas a Photoshop, si tienes Photoshop y te vas a cualquier otro, un programa de diseño. Eh, los sacas le dices le voy a le, le, le voy a subir el contraste ¿eh? voy a intentar ver si hay algo que no ellos mismos no se han dado cuenta tal y ellos los desgraciados de HTC han puesto abajo nice try que está está tal, oculto ¿eh? y cuando le, le subes la te dice nice try o sea ya encima nos toman el pelo o sea ya, ya nos, nos toman por imbéciles que claro esto debería haber sido para serlo completo debería ser nice try con el Brad, con el, el, el Salty Bradley este que es más pesado que el debería haberle de, de hecho eso. Bueno, visor nuevo, no tenemos ni idea de qué es. Ya está, HTC va a su bola. Aquí es una religión distinta por ahí. Eh, pues Algún día llegará. Es que ya un cachón de esto, madre mía. Sí. Pues seguimos. Luego sí, sí, tenemos sí, la encuesta de Steam de septiembre que, que baja el número de, de usuarios eh, activos en realidad virtual en general. Baja un 0,02% respecto al mes anterior. Tenemos un 2,03% y vemos ahí hay una gran bajada de casi un 8% de, de Quest 2 y una importante subida de Riff, Riff S, también de Valve Index. Bueno, yo aquí con lo que me suelo quedar es con la general, ¿no? Ese 2,03. No sé. Si queréis, eh... si queréis comentar algo. No, la, la pregunta, Iñaki, ya Norman. ¿Cuánta importancia le dais vosotros a esto? O sea, por ejemplo, Quest 2 sabéis <risa> que es el que, más, que sabéis que es el más vendido. Cuando uno va a hacer un juego dice ah, venga me, voy a, me, me tiro a el visor más extendido ¿no? o vosotros dijisteis nos vamos a este porque os apetece o porque lo tenéis. O sea, ¿no? Bueno antes de nada estas estadísticas de stream fallan más que una escopeta de feria así que concretamente estas pff, si es que a están mandando correos de ah no lo hemos corregido ah no nos hemos colado no sé supongo que bueno, nos siempre, quedamos no, con no, el no, groso no, nos quedamos sí. con el grosso de los números. De los nuestros, particularmente. O sea, obviamente, nosotros sabemos lo que vendemos en cada sitio y, y es un poco, evidentemente, condiciona eh, nuestras decisiones cuando nos ponemos el sombrero de negocio, ¿sabes? Eh, no puedes hacer tampoco tonterías. Eh, entonces, obviamente, nosotros queremos... O sea, esto no hay que decir. Tiene, evidentemente, preferimos que haya más plataformas, diversificar, digamos, nuestro de nuestro juego en múltiples plataformas eh, porque eso es lo que es lo sano, ¿sabes? Entonces siempre es buena noticia ver que la VR está creciendo en distintas plataformas y demás. Uh, no sé, ¿he contestado la pregunta? Creo que sí. Sí, me, lo traje bailada con la que hace John, que es una de las que nos hacemos aquí muchísimo y sobre todo también quienes formamos parte de desarrollos. Eh, con el 2% de usuarios de Steam es rentable sacar juegos VR solo para PC. Mm, pues eh, buena pregunta porque... Y ahora os contestará Iñaki y Norman, pero para poner ahí un por encima, hay una parte que todavía está por explorar. No hay tanta gente en este mercado, con lo cual el 2% no es luchar contra cientos de miles de posibles títulos, sino que el tuyo, si es bueno, va a dar la campanada. Eso es lo que lo que pensamos algunos. ¿eh? Y ahora Iñaki y Norman, desde vuestro punto de vista. De que... oh. Sí, dale. Tú bueno, si quieres. Da, no, dale, dale. No, iba a decir que a ver, sin ir más lejos, Red Matter 2 directamente no habría sido posible si no hubiese sido por Quest directamente. O sea, ni habría salido en PC, ni, no, no habría existido, punto pelota. No habría existido. O sea, sí, Esto. la respuesta corta, aunque nos duela, es que, que, que en el caso nuestro particular y nuestra experiencia no es rentable salir solo para PC. Como dice Norman, sí. es que no existiría, Red Matter 2 no existiría. Y nosotros no sé si existiríamos, como, ver. como Vertical Robot me refiero. Pues más claro Eso, dicho agua. esto obviamente no, no, decir, no tenemos nada en contra de, de no, no, de es pensión. que nos gustaría que fuera, claro, nos gustaría que fuera claro. todo lo contrario, nos gustaría vender muchísimo en PC hasta luego, claro que sí, sí. pero en nuestro caso en concreto hay juegos que funcionan estupendamente en PC Hombre, pero... ver, el tema simulación por ejemplo solo exclusivamente PC porque ahí necesitas eh, todo alrededor no el, el, los, volantes, sí, pero los, pedales, los volantes simulación simulación simulación, 2D y en VR que se lleva al mercado de los dos lados también, es la cuestión también pero bueno eh, luego, luego hablamos de por qué de por qué aquí en Real Virtual hay sí. bastante gente que, que bueno tiene ha hecho una inversión bastante importante también en, en, en, 40, o sea, en una 3080 en una 3080 Ti, tiene un or, buen ordenador tiene un buen visor y quiere exprimir esas características ¿no? pero la, claro yo es que, ya que habéis sacado la pregunta es que yo creo que la clave es la multiplataforma no yo, lo que, la cuestión es si ya salió salido en Quest te merece la pena ir a PC realmente cuatro gatos y no merece la pena? Desde luego, sí, desde luego sí te merece la pena ir a PC, sí. sí porque siempre será más fácil hacer un upscale para, para que funcione en, en PC. <risa> bueno, un momento. Eh, llegados a este punto, eh, antes de seguir a la página de... Os vamos a hacer un, un pequeño... No, no spoiler, pero sí que os vamos a presentar una cosa y ahora hablamos de ello. ¿Vale? Esto es, esto es algo eh, super player con B-Football. Eh, sabéis que en Real o Virtual no solo hablamos de esta cosa, sino que algunos también desarrollamos y estamos dentro de proyectos y demás desde hace muchos años. Este es uno de los proyectos en los que estamos. ¿vale? Real o Virtual forma parte de este proyecto en particular, así que lo acabamos de sacar en AppLab. ¿vale? Está gratuito. No, os lo podéis bajar. Esto es eh, pequeño paréntesis de marketing que no hemos hecho en la vida, pero es que como ha salido hoy. Eh, hemos hecho un concurso y se ha hecho un concurso donde todos los que estéis registrados, todos los que seáis robianos, usuarios del foro, vais a poder participar, os bajáis la aplicación gratuita, os ponéis a jugar y el primero que quede el domingo que viene a las 9 de la noche desde hoy, desde ahora mismo hasta el domingo que viene a las 9 de la noche ganará unas Oculus eh, ¿cómo la llaman? Quest Pro o Cambria o como Chris g o la Virgen, lo que sea. Ese visor que vale una pasta, supuestamente. A ver si, si mañana Salqueza que y dice que vale 200 euros, os regalamos cuatro. Pero eh, al que, al que gane, al que gane eh, el juego de, de con la cabeza, con la cabeza, o sea que podéis empezar desde ya, porque se abren los tornos, se abren los campos, que salgan todos los jugadores ahí, podéis jugar, os lo bajéis gratuito y ya os digo, el, el 16, ¿no? Que es domingo que viene, a las 9 de la noche. Dime. Hay una tabla de clasificación y podréis ir repitiendo y vamos no a tratar de eso, de, de tratar del domingo el que esté primero se lleva al Quest Pro o eso Project es. Cambria o como lo quieran llamar. Eso es. Y pensar cuando estáis jugando que esto lo hacemos nosotros también. Que estamos, lo digo porque cuando lo pongáis a parir, pensad que Ramón y, y yo estamos en esto, ¿sabes? Eh, Vale, tampoco hay que alabarlo como a Norma Añaki, pero tampoco hay que decirnos que somos, que ya están los de Chorri, no, no que esto, que, oye, que tiene, que tiene un interés detrás, que tiene bastante, bastante gente, de hecho, trabajando en ello. Y, ahí, claro. y fútbol, y ahí y entra en la página web, entra en la noticia y lo veis. ¿Vale? Se termina. Sí, tenéis, la noticia en la web donde, en Realo Virtual, donde explica las, pues, lo que hay que hacer para participar, y que bueno, que es bien sencillo, bajarse la aplicación es. en Atlas, es. eh, competir en, en la de remates de cabeza. Y tratad de quedar de los primeros. Y está, no, no hay más. Está en español, lo digo. Antes de que nos cortéis la cabeza, está en español. Lo hemos en español. Está también en inglés, pero está en español. Si entráis, está en español. el fútbol es fútbol, como decía o fútbol, fútbol o el otro. Bueno, se acaba el momento de, de tal. entrar y empezar. Vamos a estar toda la semana. Cada vez que entréis estará el tablero ahí en, en regalo virtual con la pa pa, pa pa pa pa y veréis quién va el primero, quién va el segundo. Esas ansiedades que dan. Y, y ya está, Norman Iñaki también podéis participar ¿eh? Eh, o sea, está abierto, a, a, está abierto <risa> a, a todos a todos y todas. vamos a seguir con los titulares y ya seguimos hablando pues una que, que debería haber estado desde el primer día que sacaron SteamVR que es que, que la han actualizado con la versión 1.24 emula cualquier mando de VR O sea, esto pasaba mucho con Windows mixed Reality que con los mandos no podías jugar un juego hasta que alguien hacía pues una interfaz compatible con, con tu mando que era mapear los, los botones uno a uno y tal, pues ahora ya, como, como comentabais antes, Iñaki Norman, ya hay un estándar de facto y ya pues Steam se ve que ha decidido ya por fin hacerlo, lo de que los juegos los mapee automáticamente. Tiene bastantes opciones de configuración, podéis encontrar más información en la, en la noticia de SteamVR, pero lo básico es eso. Buena noticia. Bravo. Oh, Bravo. Bravo. Ya sí. Ahora hay que ver que funcione. Ah. No, no, funciona, funciona. sí porque yo hay otros juegos que entró y, y como estamos probando aquí siempre todas las cosas eh, es, hay, hay un momento ahí de mi casa, un, y además el, el, el, el mapeo en Steam VR es un coñazo o sea, es que no lo, lo bueno, han hecho como, está, está... Eh, eh, sí un poco raro, sí eh, bueno, <risa> bueno, la que sea ¿qué más? pues la V46 de, de Quest pues la han lanzado y trae la novedad de un entorno para el home basado en la serie de que está que, o sea que patrocina, que produce Amazon Prime, y nos mete ahí en la, en cómo se llama, Caza Doom, que es de lo, lo de los enanos, ¿no? de. La verdad es que no controlo mucho del lore de, de Señor de los Anillos. O sea, no, es pero, como es Minas Tirrin, Bueno, no sé. Bueno, como Caza Doom, ¿vale? Pero, vale. La cuestión es eso, que, que a partir del 10 de octubre, que es mañana, y por tiempo limitado para descargar. Eso de por tiempo limitado y luego suena, suena raro. Pero vale. Sí, bueno, para, para que te lo bajes y la veas. Okay. Luego las opciones de privacidad, que las han rediseñado, han mejorado la, la búsqueda también. Y una cosa interesante, que es que la interfaz, en la principal, en la barra de abajo, esta universal, le han metido las aplicaciones recientes, las tres recientes, para que sea más fácil cuando entres pues darle directamente. Uh -huh. hmm. Y eso es lo V46, no, no hay más. Luego oh, eh, tenemos. Como sí. todas las noches. Aquí cada programa <ríe> hay que soltarle un Zasca a Meta, porque somos así. Pues el Zasca de la noche de Meta. Pues esto no es otra de, de esas que, sí. que aquí nadie se corta. O sea, esto lo habrá filtrado un empleado a de Y son dos memorandos: uno del 15 de septiembre y otro del 30 de septiembre, de Bisal, Bisalsa. ...que es el, el vicepresidente de metaverso de Meta... Eh, ...dirigido a sus empleados... ...pues sobre Horizon Worlds... ...y la cuestión que dice es que no... ...parece que no, los empleados no están... ...no les gusta o no están contentos... ...o no lo usan lo suficiente... ...Horizon Worlds... ...y parece que hay problemas de, de calidad, de rendimiento... ...y que en vez de llegar a más países... ...acordaros que el último... ...este verano fue Francia y España, lo último... ...que se criticó el, el avatar aquel de Zuckerberg... Pues la cuestión es esa: que, que se van a dedicar lo que queda de año para mejorar esas cosas y que, pues eso, la experiencia, cuando llega el usuario por primera vez, no sea tan. <risa> bueno, <risa> ya vemos lo que. Da, da <risa> mucha vergüenza ajena cuando te enteras de estas cosas internas. Eh, yo no sé si, en, en, eh, si habría un wiki, wiki vertical robots, eh, pero eh, el caso es que aquí <risa> dice en uno memorando dirigido está el Visal, que. Ha dicho que iban a hacer un lockdown, que llaman ellos. Un encierro. Todos juntos. Todos juntos y de aquí no sale esto es como los papas. Hasta que no elijas al papa no sale aquí. Pues esto es igual. Todo el mundo aquí hasta que no haya ni un solo baj. Y murieron. Claro, debieron morir porque es imposible que esto, que esto tire. Pero un encierro de calidad, dice, durante el resto del año para garantizar que solucionaremos. Lo peor no es eso. Para mí lo peor es que dice que los comentarios de nuestros creadores y usuarios testers, o sea, todo Cristo y le falta poner ahí y del Dior Zuckerberg es que hay problemas de estabilidad, los bugs están haciendo que sea demasiado difícil para nuestra comunidad experimentar la magia de Horizon y que para que sea una experiencia encantadora y retentiva, sobre todo retentiva, que es lo que interesa, primero debe ser utilizable es, y, y bien elaborada. Lo de utilizable, pues sí, tiene toda la razón. Hacen mención a una cosa que os quería preguntar, Norman y Iñaki, el dog fooding. ¿Vosotros sabéis lo que es el dog fooding? ¿Os suena el término? Sí, nos lo ha... Nos lo ha comentado, de hecho, Meta Facebook incluso alguna vez. Ah, sí. de, es, vamos es, a hacer dogfooding de tú. vuestro juego o no sé qué. Sí. Pues el, ¿Qué el, es el dog es, es comer tu propia comida, ¿no? Que es vamos a jugar a nosotros mismos, vamos a hacer que nuestro juego eh, lo juguemos nosotros. Y entonces ahí veremos. Es, es como una especie de pre beta testers, ¿no? Es, ¿no? No son gente exterior, ¿no? Eso se llama dog fooding. ¿Por qué? Dice, no, porque esto lo dice el Visa Dice, no pasamos tanto tiempo en Horizon Y nuestros reportes del dog fooding que hacen ellos Lo muestran claramente, que no entra ni Dios Ese día llega y dice, pero ¿cómo no puede entrar nadie? Hijos de Satanás, si estáis aquí Todos con la gafa puesta claro, estarán viendo el fútbol o algo. Dice, ¿por qué no es así? ¿Por qué no amamos tanto el producto que hemos construido? ¿Cómo podemos esperar Que nuestros usuarios lo amen? No? Esto es como si Iñaki Norman eh, Jugáis a vuestro juego y os aburre Vuestro juego, ¿qué hacéis? Os pegáis un tiro Hombre, es mala señal, si fuera sí, el caso. Mala eh, muy mala señal, sí. Y ya lo peor de todo es cuando se filtra que obligas a la gente. Todo el mundo. Nuestra organización debería tener como misión enamorarse de Horizon Walls. No puedes enamorarte sin usarlo. Entrad en él. Que te lo diga tu jefe, ya es la leche. Organiza momentos para hacerlo con tus colegas. Dice, bueno, tal, para que puedas interactuar con nuestra comunidad. Esto es lo peor. ¿Qué? Me ha molado el comentario que han puesto en la web que era igual que está el play to win o estas cosas, ¿no? Play to job, ¿no? O sea, pues, juega por tu trabajo. <risa> <risa> da, la verdad sí. Es, eh, es un problema también que sea todo público y que haya filtraciones y tal, pero te da una imagen o a lo mejor es el termómetro de cómo están las cosas dentro de meta. Que parece <risa> ser que va cada uno a su bola completamente. Y eso no hace falta uh -huh. que nos lo digáis Iñaki y Norman, lo sabemos nosotros internamente también, van cada uno a su bola. Sí, ahí a lo mejor mucho, haciendo un poco el paralelismo que has dicho de vosotros, si juegas a vuestro juego, supongo que la diferencia es que a lo mejor los empleados ahí o la mayoría no lo sienten como suyo y es muy difícil jugarlo e eh, intentar mejorarlo o dar un feedback positivo si no lo sientes como, como tuyo propio. O sea, en nuestro caso, obviamente cuando normalmente jugamos a nuestro juego sí, que aburre o, o hay algún problema grave, lo que hacemos es intentar mejorarlo. Ahí pues, no sé. A mí me recuerda mucho a no sé, cosas que he oído en el pasado en, en, en empresas de videojuegos en las que he estado, en proyectos concretos. Y cuando llega un momento que viene, yo que sé, el jefazo sale de su cuarto y dice: hey, chicos, que tenéis que. os tiene que gustar el juego y tienes que jugarlo, pues. El menor de los problemas es ese, ¿sabes? Es síntoma de que... Ya, te da ganas, que te dan ganas de decirle, más. ahora me lo dices que no me has hecho sí. caso durante mi feedback a lo largo del desarrollo, me pides ahí, que lo pruebe sí, ahora. Ahí, ¿sabes? ahí, y ahí sí, es cuando ya estás muerto, ¿no? Sí, o sea, esto ya es, es, es, es simplemente, estás viendo simplemente un síntoma superficial de un problema muchísimo más grave y profundo. Sí. Sí. Que precisamente por eso creo que lo dejas de sentir como tuyo, porque si estás desde desde luego, desde luego, sí, sí, desde y desde no te hacen caso, pues oye, vale, haz lo que quieras. Bueno, eh, Yo solo diré que estoy de acuerdo con todo lo que va a decir Karma, que el martes probablemente <risa> wow. Karma, ya lo, aquí, lo, aquí lo decimos, que cuando sale Karma Vox sí. y Zuckerberg se toman un lesatín cada uno, <risa> porque va a soltar todo lo que no debería soltar, pero que se agradece sí. esa transparencia porque además tampoco pasa nada, si sabemos los ritmos que esto es muy difícil, que hacer un visor y hacer un mundo el metaverso va a llevar años y si no décadas, y si lo conseguimos ¿no? o sea que, que bueno, ellos, ellos sabrán dónde se meten y con qué juegan ¿Qué más teníamos? Bueno, me a darle un impulso a esto. Sí. <ríe> Oculus Studio anunciarán que han estado trabajando muy pronto. Y en este caso fue un comentario en Reddit que respondía otra persona, aclaraba su cargo y decía: Jason Rubin dirige el equipo de contenidos, yo dirijo al equipo de producción dentro de Oculus Studios, una división del equipo de contenido. Seguimos trabajando en un montón de cosas increíbles sin anunciar. Habrá noticias de Oculus Studios muy pronto, dice Mike Doran. Pues nada, a ver la si la tenemos en noticias. Marte. Claro. Sí. Si, no, si no, a ver qué otro día lo van a hacer Luego otra noticia que luego hablaremos ¿vale? so, Red Matter 2 ya tiene voces En español no, no, Esto Habría que eso, poner aquí fugos artificiales Y de todo, pesa. porque esto de voces en español Ya sabéis que en la VR no es muy común Luego Half-Life 1 VR El mod VR, que tiene, tiene ficha también en Steam Igual que el de, de Half-Life 2 Sale el 20 de octubre Tendrá un modo con las texturas clásicas Y otro un poco mejorado Con la iluminación y mejores texturas y eso, a partir del 20 de octubre podremos volver ahí a los orígenes de este juego que hace falta la versión de 1998. Vale, más. Casi nada. Luego tenemos que I expect you to die, Home Sweet Home que es la experiencia de realidad mixta realidad aumentada con el pass-through para, para Quest o Quest Pro o como lo quieran llamar. Pues sale el 25 de octubre que yo imagino que será en la fecha de ese filtro que salía Quest Pro o Cambria. Pues me imagino que será esa fecha. Ya veremos si, si coincide o no pero lo que han dicho es que sale. Ahí to y Luego que está siendo el festival de demos de Steam, que hay más de 20 demos, pues os lo recordamos desde aquí, si queréis probarlas. Mañana acaba, algunas seguirán y otras las quitarán. Luego tenemos un rumor, que en este caso viene de The Leak, que pues esto gente que estaría al tanto de un acuerdo entre Valve y Sony, que llevaría tiempo negociando, pero sería ahora cuando se ha cerrado. El que Half-Life Alice llegue el año que viene, no en el lanzamiento de PlayStation VR 2, sino más tarde, pues eso, Half-Life Alice en, en PlayStation VR 2. Y según comentan, no saben si será tal cual la misma versión de PC o alguna edición mejorada o con algún añadido, ¿sabes? Uh -huh. Esto ya, pues bueno, como todo, dicen que puede cambiar, puede variar lo que salga el año que viene, que no... Pero, pero en esto teoría, rompe el contrato social ese que tenemos con PlayStation. Nosotros de PCV os damos juegos y vosotros <risa> no tenéis juegos a nosotros. Eso de que nosotros siempre os juegos a vosotros y vosotros, que dijo los juegos? Que no, que también queremos jugar a cosas buenas. Y como los buenos los de verdad los tenéis en PCV, o sea, en, en Sony, pero bueno, ya hablaremos con ellos. Luego le llamamos y le decimos que... Pues eso ya veremos lo que ocurre. Igual que están sacando los juegos planos, como el de Spider-Man y demás, ¿no? Mm. En, en PC me refiero, pues a lo mejor también llega a ocurrir eso como... <coughs> Con los de Vr, ya lo veremos. Luego, más noticias. Tenemos en el más noticias del Metaverso, Educaverse, Metaverso Educativo con sello Español, esto de las tardes sevillanas, Educa360, que se ha unido para este curso a la plataforma Educaverse, para proporcionar tanto software como hardware Bien. a los centros y así facilitar la formación en el Metaverso dentro de los colegios, universidades, escuelas tradicionales, y cuentan con el apoyo de Amazon, Ready Player Me, Pico, Vodafone y la Junta de Andalucía, entre otros. Luego otra noticia de estas que. de inversiones. Sí. Google invierte 12 millones de dólares en SideQuest. SideQuest, acordaros que, que en su momento. Todo. Mira, que Garita se le quedaba. ¿sí? ya pues, pues Son pareja, son están casados. Pues. Eh. No, no Google directamente es la rama de la que se dedica a inversiones. Google Ventures. Y son 12 millones de dólares para seguir impulsando pues, lo que están haciendo. Y en este caso, pues eso, al, SideQuest nació como esa tienda. Bueno, tienda va a ese lugar paralelo a la tienda oficial sí. y luego acordaros que hicieron Alda, tuvo un acuerdo con, con Oculus y ahí siguen y tendrán sus planes también porque en su momento también se hablaba de que Lynx, este visor creado por franceses, querían, estaban hablando con SideQuest por el tema de usarlo de tienda y tal. 15 millones, 15 millones. otro Norma Niña, aquí, si os pongo un maletín con 15 millones de dólares ahí en la puerta... Eh, ¿Nunca más se os volverá a ver o hacéis más juegos? Desaparecemos yo creo Desapare diría. Sobre todo si nos lo preguntas ahora, sí, no, desaparecemos Claro, <risa> claro. Pues, pues claro, pues entonces, dicho esto nos lo, os lo íbamos a mandar, pero no, os, no lo, es no, no, no. Vale. os lo mandamos okay. poquito a poco ¿Vale? compramos, compramos 15 millones de copias de juego y, y, y poco a poco bueno, pues aquí, aquí les tenéis con cara de, Dios mío, ¿y ahora qué hago yo con este dinero? Si no sabíamos lo que iba a ser, eh, bueno, pues algo tenemos, Pues ampliar que hacer el equipo, seguir trabajando y, bueno, ya veremos qué, qué noticias nos llegan. Eh, y la última sí. que tengo es la de World Flight, que vendría a ser el Microsoft Flight Simulator de Quest, o sea, salvando distancias, ya sabéis. Pero eso lo que nos permite con mapas de, de Google en 2D, aunque también tiene de algunos sitios los, las, en 3D lo, lo que son los, los, los noticed, pues, o monumentos, y podemos volar en avión o en helicóptero y está creado por el Estudio Español Zero Gravity Games. Ole. Está en Appla, disponible. Ole. Desde vale. el 30 de septiembre. Estamos todos ahí apretados en ¿eh? Appla. Es como semana <risa> <como otros risa> semanas más. ¿eh? Al fondo del sitio, vamos. <risa> eh, sí, sí, sí, sí, Bien, el, eh, para pasar de puntillas por eh, alguna de las cosas que han pasado esta semana también y que no entran dentro, una cosita Por, por cierto, solo una cosa. El, el concurso de Quest Pro de, de, de football Super Player. Es internacional, vale, o sea que Robiano, de estéis donde estéis, donde llegue el correo, este, este, o sea el correo es. y si no llega el correo a la luna no, a la luna no no. te preocupes que Ramón te lo, se coge la moto y va a llegar hasta, hasta sí, el sí, fin sí. del mundo para entregaros el visor. Eso, eso por tal. Noticias que no son noticias de esta de esta semana. Eh, yo no me, me, ha, me ha flipado esto, me ha flipado porque es la Safety Week. Eh, todo va a ser todo octubre, con unos visores muy raros, unos visores muy raros que he tenido que buscarlo, porque yo no... ¿Vosotros conocéis eso, Iñaki y Norman? ¿Qué cosa? Yo no, Norman, ¿tú? ¿Qué es eso? No, yo es la no, verdad no. que lo veo. No he tenido que adaptar Red para eso. <risa> ¿Todavía no? Pues cállate que, que se llaman... Todavía, todavía. Que se llaman Fatal Vision y tienen... Estos hacen, hacen unos visores, esto es flipante, hacen unos visores para simular un montón de posibles escenarios cuando te has pasado de la raya con el alcohol, con muchas sustancias psicotrópicas, opioides, marihuana, eh, ¿veis? Entonces lo que hacen es, es, se lo ponen, vale una pasta, ¿eh? porque vale, aquí vale 4.200 euros ya solo el, el, el, la cosa esta, ¿no? Y vale para alcohol, tal, para pa, marihuana, opioides, eh, polidrogas, que es la que me mola, ¿eh? Yo, lo, los viernes polidrogas, que es lo que la última, y claro tú esto dices y esto para qué claro te vas a Wikipedia y alguien ya les ha zumbado ya ha dicho ellos podrán decir lo que quieran pero en realidad esto no funciona es lo que pone ahí dice los costes los beneficios de esto pero bueno me parece muy interesante me parece muy interesante que, que os dé... Si, a ver si vosotros os da, es mejor esto que os deis a la droga ¿no? es mejor esto, <risa> claro, o sea es mejor comprarte una mierda de visor como ese que darte a la droga a largo plazo, eh, a largo plazo, donde la psicodelia se, en, se encuentra con la VR, esto hemos hablado alguna vez con él, iros a este canal y ahí también es como si tuvieras drogado. Red Matter tiene un poco también ahí de, de fumada, ¿eh? de de pedrada, buena. Le damos un poco también, <risa> sí a las ¿Sí? capas sí. esas. Luego, luego os preguntamos. Buscamos inspiración a él, sí, sí, sí, sí, el, sí. Eh, Noticias ya muy rápidas, eh, están si, siguen trabajando en cacharros de estos para ponerlo en todos lados y las noticias es que decía que iban a ser sin mantenimiento, sin que nadie esté allí cosa que la risa, para los que hemos hecho cosas de VR con público eh, la risa, no se sé si oye la carcajada, que da dos vueltas, o sea ¿cómo vas a dejar a estos pobres desgracios ahí solos jugando a eso? O sea, el que no se va a ahorcar se va a llevar el mando, el que no se va a empotrar contra un muro yo eso no entiendo, las noticias estas no, no las entiendo el festival de Londres que empieza ya, Cultura ya sabéis, cultura. Se van a poner un montón de, de experiencias, de estas que quedan raras, ya hemos hablado. La experiencia del artista programando no tiene que ser, normalmente no es la misma experiencia que tiene imaginando. aquí Iñaki y Norman han conseguido la comunión del diseño con la programación para hacer algo muy bueno. El problema de los artistas es que de programación saben lo mismo iba a decir que, que mi hijo, muchas veces. Entonces salen ahí unas pedradas también buenas, pero un anti aliasing ahí, un, unas cosas ahí. Un, bueno, van a tener un montón de, de experiencias. Sabéis que estas experiencias luego hablamos y si no, viene Vero y las hablamos con ella y, y Gaby, que también le gusta que le gusta muchísimo. Cosa ya para terminar, la última que os quiero contar. Eh, ha salido un artículo interesante, ya sabéis que a mí el tema este de, de los avatares me gusta, ha salido un esta semana en CNN Style, bueno, el 29 de septiembre, pero no lo había traducido ahora, eh, sobre eh, los avatares. ¿Cómo son los avatares y por qué la gente elige los avatares que quiere elegir? Y cómo repercute al ser humano que está fuera. ¿no? Había un estudio que decía que si tú eres un tío guapo o una tía guapa y súper potenciada, dentro del metaverso, eso te va a dar a ti en tu vida real, vas a ir con más seguridad dicen los filósofos, eso es una patraña como un piano y entonces el artículo este viene a desmitificar y por lo menos dar voz a quienes están continuamente hablando de, del tema ¿no? y es que me ha gustado esta reflexión es muy difícil a la gente imaginar quién es hoy sin un cuerpo o sea, tú te imaginas a ti mismo sin un cuerpo otra fumada buena pues ahora ponle una skin a tu ser a tu sustancia, como quieras llamarlo. Para algunos es esto: que me da una grima que te mueres. <risa> que te mueres. Y el artículo, esto está sacado del artículo. Y esto viene por una empresa que dijo que no quería avatares gordos. Y entonces, una vez tal, se puso ahí y se hizo un montaje que quería un montón de. Bueno, estas cosas que pasan en el mundo real, pues también los podemos llevar al a lo virtual, ¿no? entonces, aquí es verdad que lo que dice es que nos aburriremos en algún momento. Habla mucho de, de meta, habla mucho de por qué meta está tan ofuscado en que seamos iguales que en el metaverso, que en la vida real, que sea uno uno, que no es necesario y que la libertad debería ser la que cada uno elige. Pero también sabemos que ahora mismo si te pones de cualquier manera, te vas a la, si te sales de la norma, te caen. Te caen palos por todos lados. Si eres en chat y entras y eres una cosa rara, te caen porque hay, hay movidita dentro, ¿no? Bueno, estas son las noticias que no eran noticias, que es algo muy rapidito. Y ahora sí que sí, nos ponemos nos ponemos en pie, ¿no? Porque, Llega el momento. Porque... Papapapa, papapapa, red Matter, Iñaki, Norman, un... Aplauso sonoro, yo lo de aquí. Venga, un aplauso. <risa> un sonoro aplauso porque... o, os quitamos el sombrero, no, eso es. Eh. Quitamos el, sombrero. O el casco, Quita quitamos, el visor, eso. Os quitamos eso. el visor, solo para daros las gracias por habernos traído. Ya lo hicisteis con el primero y con el segundo, mm. pues os habéis habéis salido ya ahí del molde y habéis hecho uno para la mayoría de los que estamos aquí, uno de los mejores juegos. Que ha parido la realidad virtual en cualquier en cualquiera de las, de las plataformas, en cual, lo veáis del derecho o del revés. Y no solo estamos hablando de calidad gráfica. Que podríamos, pero no. Pero no. Entonces, de primeras, eh, y es que encima lo hagáis en español, que eso hablamos, que eso hablamos ahora. La pregunta, para empezar, antes de que Ramón haga la batería de preguntas que tienen que ser. O la mía no. Bueno, las preguntas son oficiales. La mía las va, tuyas sí. La, pero la, en su momento. Las la mías van a, a su bola. Eh, si alguno de vosotros, Rovianos, os ha gustado la ciencia ficción, este es Stanislav Lem. Esto es, por ejemplo, Retorno de las Estrellas, Solaris, o por ejemplo, El Invencible, que me queda muy poquito ya. para terminar bueno, Solaris la película no. No. Ese comentario voy a hacer como que no lo escucho. Yo también, ¿verdad? O sea, por Dios santo, el amor hermoso. O sea, eh, Este hombre. ¿En serio? Eh, sí, este, pero vamos a ver que te estás metiendo con uno de, de los hitos de la ciencia ficción moderna. O sea, ya hablo de la no, peli. No, no, a ver, la peli, no, no. yo no sé la peli, la peli, Pero este hombre escribió algo que es que yo creo que le viene ni al pelo a Red Matter. Dice, el ser humano ha emprendido el viaje en busca de otros mundos, otras civilizaciones, sin haber conocido a fondo sus propios escondrijos, sus callejones sin salida, sus pozos o sus oscuras puertas atrancadas. Mira que hay puertas en, en Red Matter, ¿eh? Hay unas cuantas. Eh, no, no, no. Sí. Dice, quizá el océano había logrado trastocar mi cerebro, me había sumergido en un mar de alucinaciones. Esto es de Solaris, Ramón, para que lo sepa. Y si es así, resultaba inútil malgastar la fuerza en vanos intentos de resolver tantas adivinanzas para desvelar el misterio de tantas realidades inexistentes. O sea, es que es eh, habéis hecho un homenaje queriendo o no vale aquí tampoco hay que tirarse el pisto queriendo o no, habéis hecho un homenaje a los mundos de Stanislav Lem a los mundos de los hermanos Stravinsky, Stugarski, Arkady y, y Boris y lo habéis conceptualizado todo en un en una estética retro soviética ¿no? Que esto podría ser, yo que sé, presoviética Estalinista o post-estalinista eh, Está todo ahí mezclado ¿no? Cuando las Distopías luchaban Contra esos totalitarismos ¿no? Que había Entonces, ¿todo esto vosotros es porque Os gustó la primera vez y habéis dicho, tiramos? O... Bueno, yo A mí eh, Soy muy cinéfilo, me gusta mucho La ciencia ficción y, y Desde luego coincido con que ha sido un poco una carta de, de amor al, al género, ¿sabes? Y, um, no sé, el, el, lo que lo, lo que me interesaba mejor explorar a nivel, digamos, narrativo y, y demás es algo pues que se han explorado en, en varios en varias películas de ciencia ficción. no Este aspecto de, um, tienes por un lado, estás en un futuro, la tecnología está muy avanzada, el ser humano se cree que se lo sabe todo, ¿no? Mm. Eh, pero pero eh, le, le planteas ahí un, un desconocido inexplicable para un poco bajarle ¿no? de los humos y un poco eh, hacerle reflexionar. Es un poco a lo mejor esto, intento no ponérmela pretencioso y pedante, pero es un hablo, poco lo que Nietzsche decía de, eh, de Dios está muerto, ¿no? Eh, y. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa en un mundo cuando te crees que no hay nada ahí para juzgar tus actos y, y eres capaz de hacer una gimnasia mental increíble para justificarlo todo? ¿no? Y es un poco lo que exploramos, eh, lo que se explora en, en ese mundo. ¿no? Eh, de ahí el tema un poco eh, soviético, retrofuturista, un poco ejemplificando... Eh, que no hay límites, ¿no? Cuando Dios está muerto. Eh, estoy hablando metafóricamente. No, no, que me que yo, yo estoy encantado. Eh, el romanticismo. Y de, de, de... Eso, eso, Sí, luego, pues bueno, eh, nada, la materia roja un poco como símbolo de, de aquello que nos supera y que, eh, pues a lo mejor es eso, ¿no? Tenemos que hacer un poco más de trabajo interior eh, y un poco replantearnos las cosas. Es además, que de eso sí. ha ido la ciencia ficción siempre Aunque la gente se cree que hablábamos claro. de y leemos Navecitas, en realidad no lo estamos haciendo Por ejemplo, lo único 2 es uno de los Grandes juegos también que ha parido la VR ¿La, la habéis llegado a jugar, Iñaki Norman? ¿Qué va un poquito solo Para coger, pues lo que hablamos Un poco, referencias de implementaciones Pero no, no en campaña completa uh -huh. Es que creo Vamos. que además salió mientras Estábamos desarrollando, entonces si algún Juego no, ha salido eh, en medio de desarrollo, no lo hemos jugado no, lo Básicamente bueno, por pues juegos, juegos en VR los lo, Matter 2 también Saturno y este también, ¿que os recordáis? Ya, no, pues, no, es que además, ¿sí, no? ¿sí, no? Tiene una mantilla sí, sí, roja sí. sí, Todas estas cosas, además Cuando, cuando salió el primer Loneco, Nos están echando las manos a la cabeza diciendo Madre mía, esto no es ningún juego <ríe> Sí porque, bueno, sí, porque converges un poco en ciertas ideas. ¿eh? Sí, esas cosas pasan más a menudo de lo que uno se cree en el, en el mundo del desarrollo de videojuegos, me refiero. Que estás desarrollando tu juego, de repente ves como te dan tan por la izquierda y dices, ostras, espérate, ese es el juego que estoy haciendo ahora. Pasa. Bueno, pues sí. el, el Echo 2 eh, no tiene nada que ver con el vuestro, sí que tiene el espíritu... De, de la comprensión humana y el, y el buscar límites donde no los hay y qué pasará en el más allá, ¿no? Y, y todo eso, el transhumanismo y tal. O sea, que, que mola mucho, pero son completamente distintas, que es lo bueno que tiene la, la ciencia ficción cuando lo hacéis bien, ¿no? Que es eh, un, sí. un, un sello propio dentro de un género, porque no deja de ser un género, eso, es imposible escapar del género. Entonces hay que hacerlo propio, vosotros lo habéis hecho propio y además con mucha personalidad, porque los personajes... Sasa, eh, tiene muchísima personalidad y, y se nota el cariño además, ¿no? eh, El mundo de los videojuegos eh, sobre el espacio, yo no sé si vosotros le disteis a... Sois más de, de, de, de cine, ¿no? Porque decís, menos de, de, de haber echado horas a, a juegos de del espacio. Estos me pillan un poco soy un poco más joven que estos juegos entonces... Sí, yo era, juegos yo era más consolero además, menos pecero, más consolero mm. Claro, es que estos para mí son tótems, ¿no? De, de, de este, pero este es bueno. El, el observation salió, ¿le habéis llegado a echar un ojo? Eh, este no es Uber. Este, VR, ¿eh? este, no es este le, le he tenido, o sea, no lo he jugado, pero por ejemplo si, si, si le he prestado atención en cuanto al tema artístico. Ha servido para un par de referencias, un par de cositas. Sí. Uh -huh. Bueno, pues eh, puestos ya en lo que es la, la, el, el contexto que a lo mejor no era necesario porque todos conocéis ya Robiano, si estáis aquí a estas horas de la noche un domingo con nosotros es porque conocéis el juego y queréis venir a aplaudir a, a Iñaki y a Norman Bueno, pero este era un poco el contexto del juego que de Red Matter y ahora sí que sí, de verdad de verdad de la buena, empezamos a hablar de el juego en sí bueno Ramón. no exactamente pero en breve, enseguida <risa> el día que no me lleve la haz <risa> a a lo que quieras ...a lo que quieras... ...no, no, solo es por eso... ...que ya sabéis que Vertical Robo... ...estuvo con nosotros en, en, en lo que era el Roscas... ...antiguamente cuando lo hacíamos solo en audio... ...estuvo Iñaki con Tatiana... ...en aquel momento... ...y han pasado cuatro años desde entonces... ...pues no ha cambiado nada... ...todo, me refiero... ...ya sabes con lo que has hecho tú... ...los mandos estandarizados, todo... ...pues era por preguntaros... ...qué tal os ha ido en ese tiempo... ...y también un poquito que... ...cuántos sois actualmente... ...o si ha, si ha habido variación de, de miembros... ...si tenéis pensado... ...contratar más gente un poco que nos contéis Sí, cuando hicimos el podcast, acabamos de sacarlo en Rift, me parece, Red Matter sí. entonces es verdad que a partir de ahí sufrimos un poquito sufrimos un poquito, un poco por lo que estabas comentando antes, ventas de PC no funcionó muy bien en Rift entonces bueno, lo que hicimos fue un poco expandirlo a las demás plataformas, estuvimos haciendo bueno, nos reducimos el equipo a dos, Norman y yo y uh, lo que estuvimos haciendo en los siguientes meses fue adaptar Red Matter para Steam, uh, luego trabajar para la versión de PSVR 1. Y uh, después, tampoco tuvo mucho éxito en ninguna de las plataformas, en realidad. Uh, después Oculus habló con nosotros de lo que en su momento era Santa Cruz y que querían uh, pues tener Red Matter en, en, en lo que luego sería... Pues, ¿vale? Santa Cruz era el nombre, como el nombre clave del proyecto. hubo filtraciones, pues como ahora las está viendo de todos los casos que van a salir. Um, entonces, hablaron con nosotros. Es verdad que fuimos un poco reticentes, si te acuerdas, Norman, de uff, no lo vemos claro. Uh, vamos verdad, porque a poner, no teníamos obviamente... dinero. <risa> o sea, no había, no había <risa> manera de, de trabajar. Sí, final... de claro, ocho meses que luego fueron ocho meses de verdad. Pero sí, sí, no sabíamos. Uh, fue lo que nos convenció, porque nos dijeron, bueno, venga, os, os financiamos mínimamente, <risa> tampoco sin, sin mucho hablar, os financiamos el, el port y dijimos, bueno, vamos a darle la oportunidad. Porque no veíamos claro después del, entre comillas, fracaso que fue Rift, no veíamos claro que el esfuerzo, o oh, claro, Red Matter 1 estaba desarrollado teniendo en cuenta las características de PC. Entonces hacer el port para un Quest 1 eh, era un reto mm, brutal a todos los niveles, sobre todo a nivel, a nivel artístico. Uh, porque todo estaba muy, muy pensado, la producción del arte eh, estaba muy pensada eh, para PC. Entonces, bueno, estuvimos, eh, como he dicho, nos reducimos el, el equipo a dos, estuvimos Norman y yo trabajando en el porta Quest 1, durante nueve meses fueron Norman, ¿sí? ¿no? Sí, creo que era... Es que además fue terrible, porque era como... Me acuerdo que tú me preguntaste todo de, estimame cuánto os ha tardado yo, tío, es la primera vez que mi vida he hecho algo así, <risa> sí. Y entonces... Eh... Que era, eran seis meses, pero terminaron siendo ocho. Sí, porque paradójicamente, aunque pueda parecer que el juego de botella fuera programación, en eh, CPU tampoco iba tan limitado, y Red Matter no es un juego que consuma mucho en CPU y ya estaba suficientemente optimizado. Había un reto muy tocho a nivel artístico, a nivel de, de, de, de pues eso, empaquetado de assets, de, de, de eh, render de, de, para que se viera visualmente. Teníamos claro, además, que queríamos si entrábamos en Quest, queríamos entrar bien, o sea, queríamos quemar todas las naves un poco, ¿no, Norman? Sí, eh, sí, entonces... o sea, era un poco lo mismo que en su día con Daedalus, que la apuesta fue, bueno, yo sabía que a nivel de gráficos podíamos hacer algo espectacular, pues aquí lo mismo. Yo quería entrar un poco con toda la carne en el asador y darle un buen, una buena última intentona al juego, básicamente, porque eh, lo he dicho hasta entonces, no estaba, siendo... no estaba teniendo mucho éxito. Y entonces eso suponía... Eh... Suponía básicamente que a aquí muchas veces no le puede decir lo que iba a tardar en hacer una cosa que... ¿Por no <risa> porque no lo sabía ni lo ellos. Entonces, bueno, eh, sacamos Red Matter en Quest. Funcionó muy bien. Muchísimo mejor de lo que nos esperábamos, de hecho. Y. Y bueno, luego eso nos dio pie a, a, a poder empezar Redmater 2, hablamos con, con Oculus, Meta, Facebook, no sé en qué momento, no, en ese momento no sé ni cómo se llamaban ya. Sí. Uh, y a partir de ahí, bueno, pues hemos estado hemos estado trabajando en Redmater 2. Uh, no sé si me deja alguna pregunta. Uh, llegamos a crecer hasta... Ah, cuatro personas a tiempo completo en producción de Remater 2, eh, más audio externalizado a media jornada, más o menos durante bastantes meses del proyecto, y alguna colaboración pues, que nos ayudaron en el script, en, en el proofreading de los textos y tal. Ah, pero por así decirlo, el core con del equipo éramos, hemos sido cuatro. Y ahora mismo hemos vuelto a ser dos otra vez. Una pregunta con. Espera, relacionado, porque lo acabas de sí. decir, con, con Oculus. ¿Qué tal la relación.? Con Oclus. Nosotros, eh, quienes al final hemos desarrollado algo, siempre acabas teniendo conversaciones con ellos. La sensación de que muchas veces le pasa lo mismo que a Norman, que ni ellos mismos sabían muy bien qué decir o qué explicar o cómo salir de algo, ¿no? Tenías que entrar. Tampoco hay una documentación muy salvaje de nada. Los foros está lleno de gente que va dando palos de ciego un poco. Eh, entonces, eh, vosotros veis que ha ido evolucionando también Meta internamente lo, los consejos que os dan o vosotros pensáis que sigue estando la cosa un poco todos a una, ¿no? O sea, vosotros, usuarios, todos aquí estamos jugando a... Bueno, a consejos, no sé, no... No, consejos, Norman, ¿qué consejos no? <risa> <risa> no, o sea, no, es un, no sé ni contestar a la pregunta de los consejos. No, o sea, yo lo que diría es que... Eh la relación con meta es mucho más escueta y breve y directa de lo que a lo mejor te puedes imaginar o sea, eh, tradicionalmente si por ejemplo estás con un publisher que te cofinancia el proyecto y demás historias pues estás siempre un poco con el miedo, ¿no? de a ah, ver me lo va a supervisar, a qué me va a decir que sí, a qué me va a decir que no tengo que enviarle bills cada X tiempo y, y puede, puede llegar a ser una cosa muy puñetera, ¿sabes? de... Dependiendo de múltiples factores te puede salir un publisher muy coñazo. Eh, en este caso es que es lo mejor. No nos hacen ni caso, por así decirlo. En el mejor, en el mejor <risa> de los sentidos. ¿Sabes? Eh, nos dejan en paz. Entonces, eh, eh, no sé, una evolución. Supongo que, bueno, sí, con este proyecto sí que ha habido, digamos, una, que me parece estupenda, ha habido como, yo qué sé, pues unas milestones que ellos han ido ir, han ido viendo, digamos, el estado del juego en ciertos puntos. Uh -huh. Y pero vamos. No Oye, sí, ya está, realmente en sí, riesgo. Me gustaría, me, pues me gustaría apuntillar que, que, que quiero ir, y, si, intentando darle una perspectiva un poco desde fuera, es verdad que podemos tener una posición un poquito privilegiada. O sea, quiero decir, la relación con sí. ellos es buena. Eh, todo lo que, todo lo que. Eh, desde luego todo lo que consultamos intentan respondernos si pueden. Eh, Decir, es, por encima, no es por encima de la media, yo creo. No, no creo a sí, vez, a no eso nos, eso, nos eso, mal eso. acostumbramos. Y eh, la verdad es que o sea, nos hacen caso. Eso ya es Exactamente. Una, o sea, que quería dejar también sí, un poco. Tampoco quería no, darles palo ver, tras palo. Sí. Tras palo. Quiero decir, bueno. Eh... No, pero tranquilos, que no. O sea, no, no pero, hemos, hemos hablado eh, con muchos desarrolladores. Sí. Y sí que todos en común tenemos la historia de que no. a veces ellos no saben muy bien. Hay, hay unas reglas muy. ¿Habría algún peligro? ¿O notasteis en algún momento el peligro de AppLab? De decir, hosti, que no vamos a la tienda directos. No. Porque ese, ese es uno no, de los no, grandes no. temores de muchos desarrolladores. No, por eso digo que creo que en ese sentido, o sea... Eh, Ellos creo que ver. confían en nosotros. Sí, confían en nosotros. En Modeste aparte, saben que... Saben que podemos sacar juegos buenos y, y entonces, a eso me refiero Que no hacen muchas preguntas eh, No nos se ponen a nada O sea, nos lo... Carta blanca, por así a ver, decirlo si sabéis, sabéis más que ellos, coño si es que sabéis. Voy, a matizar, voy a matizar, al menos técnicamente, eh, técnicamente buenos Tampoco vamos a decir juegos buenos Pero al sí, menos, sí, claro. son, sí son conscientes De que hacemos juegos técnicamente buenos Eso es importante porque uh -huh. es lo que ellos... Es, es la sensación no que tenéis Que ellos creen... O sea, que, que lo que quieren dar es buenos juegos también técnicos, que la gente haya un wow, que se ponga las gafas y digan ala, ¿no? Porque si no, yo no entiendo que supongo, haya muchos juegos narrativos buenos que siguen estando en Apple Supongo sí. que tienen que tener el abanico. Intentarán... intentarán no enten, A ver, tengo que decir que no entendemos muy bien tampoco la estrategia de, de, de selección de <risa> contenido, pero eh, entiendo que intentarán cubrir catálogos desde su punto de vista. Entonces entiendo que querrán tener juegos técnicamente buenos, a la vez que otros juegos pues, que fomenten lo social, porque bueno, al fin y al cabo eh, es meta y probablemente priorizará los juegos, incluso, diría yo, los juegos que fomenten lo social antes que lo técnico, pero, pero desde luego creo que tendrán que cubrir el abanico. Ah, no sé si he respondido a la pregunta. Sí, sí, sí. sí. Otra cosa es el, el criterio que pueda parecer que tienen, ¿de acuerdo? Antes has comentado de, de que empezaste a desarrollar Red Matter 2 cuando portaste a Quest 1 el, el Red Matter 1 o más o menos por esa, por esa etapa, y te quería preguntar pues eso. Bueno, para quien no lo conozca, aunque ya lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué es Red Matter 2? Si no lo conocéis, bueno, que nos contéis vosotros un poco qué es Red Matter 2, cuándo surgió la idea y cuánto tiempo ha estado, estado en desarrollo. Sí. La... Y luego te pregunto una cosa más en relación a esto. Sí, vale. Nada, Red Matter 2 es, es, es una secuela directa de, de, del primer juego, es un juego de ciencia ficción, de, de, de puzzles, aunque esta vez lo que sí quisimos era eh, virarlo un poquito más hacia la aventura, ¿no? de ahí que eh, a lo mejor los puzzles no sean tan cerebrales, um, tengamos eh, secciones de sigilo, incluso combate y tal, y era un intento de un poco salirnos de el nicho de solo puzzle, eh, pues como ya, ya os digo, lo hemos pasado mal, lo hemos llegado a pasar mal a nivel de ventas, pues uno de los motivos probablemente sea que eh, el nicho famosamente son un nicho, eh, entonces nos queremos seguir por ahí. <ríe> ¿Qué tal Oscar? <ríe> y bueno, los? Decir, aparte de eso, decir. yo soy fan número uno del Half-Life toda mi vida, del, del primer Half-Life, es lo que básicamente me llevó a los videojuegos y lo llevo en mi sangre. Eh, entonces, los son, ¿no? que, sí, sí, entonces queríamos meter un poquito de eso ahí también. Y nada, surgió, creo que era Oculus Connect 6, que la verdad es que fue una locura, fui muy que yo vaya a, a, a San Francisco. Y, y estaban, o sí sea, de repente estamos ahí, no sé, ni soy nada, de repente aparece Red ahí en medio de la, de la sala enorme, estábamos flipando, y básicamente después de esa reunión nos, nos juntaron, nos dijeron un poco, sí. Sí, oye, ¿qué queréis hacer? O sea, lo que queréis hacer, os ayudamos a financiar. Estábamos algunos eh, allí, de y hecho, está, estábamos de hecho, a un banco o sea, y, y sale ah, Remater sí, sí. y fue como momento? Pues, pues eso, hablando un poco de la relación con Oculus y tal, eh, en realidad fue una sorpresa, luego hablando en el one on one eh, cuando les dijimos, pero ha salido tal y, y ellos nos dijeron que lo habían hecho un poco en plan sorpresa ¿sabes? Joder, o sea, fue como eh, es eh, pa, para poner un poco en valor aquello, porque Norman y yo flipamos en sí. directo, ¿sabes? normalmente además metas como tiene un departamento legal muy tocho y si te mencionan o te van a Ay, sacar sí. a algún sitio, te avisan con semanas de antelación, entonces ya sabes si vas a ser o, o si no y no sé si a lo mejor sí que nos hicieron dar el ok de alguna cosa pero parece una minucia, llegamos ahí, de repente estaba ahí Red Mate en medio de la... o se había llenado la sala de color rojo, y yo, por Dios ¿qué está pasando? <risa> eso fue no, no, fue, bueno, pues... fue brutal, ya te digo que estábamos allí sentados y, sí. y Red Matter, y fue un momento no nos han contado esto no, no, no lo, Sí, no y entonces sí. <risa> <risa> ya, y entonces fue ahí cuando cuando eso se... Nos ofrecieron no la idea de, pues, seis ¿sí, si hacéis un Red dos y tal. Y o sea, nada, y luego, que, pues, eso qué que sería. Financiado, que habéis contado con financiación de Oculus, has dicho, ¿no? Claro, sí, sí, sí, sí. igual con con primero también. En realidad ellos dijeron, eh, hacer lo que queráis, por así decirlo, que queréis hacer? Os ayudamos. O sea, ese fue un poco el planteamiento por su parte. Eh, y, sí. y bueno, luego derivó en, en Red Matter 2, pues, porque no, realmente nos no apetecía sí y luego Oye, la... pues no sé si creo que fue en el vuelo de, de vuelta de San Francisco que viene aquí y yo estábamos sé, 12 horas de vuelo ahí, ahí. y salimos allá con la idea tenías que haber hecho luego... un, un puzzle de bobelo, una mierda no, no. No, no. No, no, no, no, y luego no sé la producción creo que empezó básicamente que era al mismo tiempo que COVID o sea prácticamente no sé si fue febrero de 2020 o así es que terminamos de contratar al a último artista y ya empezó COVID, así que desde entonces. Bueno, que, que han debido ser dos años y medio casi o así. Madre mía. <risa> madre mía el, viendo ya desde, el, desde. O sea, viniendo de Red Matter a Red Matter 2, te, hay una, hay, hay muchos aspectos familiares, ¿no? Coges los mandos y, y ya sabes dónde estás, ¿no? O sea, hay una narrativa que ya vas arrastrando. ¿Qué habéis hecho en Red Matter 2? ¿Qué mejoras o, o qué cosas quisisteis a, puesta de otra manera? Red Matter 2 tiene cosas que no pudisteis llegar a hacer en Red Matter 1 porque no os dio tiempo o no sabíais hacerlo. ¿Y qué cosas más importantes, qué aspectos más importantes tiene Red Matter 2 respecto a Red Matter? Si tuvieses que hacer ese pitch que, que se hacen en, en todas las empresas, ¿no? Sí, eso me estoy sí. acordando del pitch ahora mismo. Sí, una cosa que queríamos era eh, más, más entornos, más localizaciones, eh, mayor longitud, eh, o sea que el juego durara más tiempo que, que el primero y, y luego el aspecto que sobre todo toca a Iñaki es todo el tema este de la fisicalidad de los objetos, que también daba pie a puzzles más físicos y hay un trabajo ahí uh, colisiones, importante. colisiones. Colisiones y tal. Aquí somos muy fáciles sí. de las cosas. ¿eh? O sea, el juego que tiene colisiones, el juego que de repente ¡pah! ha subido, o sea, tiene ya un 8 mínimo, casi. O sea... Físicas. O sea, a... ya, ya tienes Física. un 9 de 10 asegurado Sí, sí. sí. sí. Respecto a cosas, eh, si sí, son cosas que se quedaron en el tintero del Red Mater 1, hay una, en general hay varias, ¿vale? Eh, pero hay una que salta directamente a, a la palestra que es el sistema de locomoción, el jetpack libre. Eh, eh, cuando estábamos haciendo Red Matter 1, recuerdo que prototipamos, un, hice las pruebas de un, de un jetpack libre. Al principio teníamos el jetpack, eh, pues de Red Matter 1 es un vas, seleccionas un punto, es una especie de pseudoteleport, seleccionas un punto destino uh -huh. y a lo largo de una parábola te vas moviendo uh, de manera prefijada. Uh, Pequeño paréntesis. <risa> ¿Sí? Eso en 2016 era revolucionario, <risa> porque porque lo único que había era pues el teleport de, del lab, ¿sabes? Entonces era como de Dios verdad. mío, la parábola del lab, pero te mueves. ¡Wow! ¡Brutal! Y, <risa> da, eso es para poner el contexto como va cambiando la cosa sí, también verdad. en la VR. Da, sí, sí, sí, no, entonces, recuerdo que pronto, activamos un, una versión eh, libre, lo que lo que luego fue, bueno, lo que en realidad es el jetpack cómo se comporta en, en, en Red Matter, um, pero claro, eh, bueno, el rollo fue lo prototipamos y a la gente que se lo dábamos a probar le, le gustaba un montón. Pero claro, la producción de los niveles ya había comenzado y rompía, pues, eh, rompía la, la, la, la progresión, porque podías subir a sitios en los que se supone que tenías que resolver un puente para poder subir, etcétera. O sea, los mapas no estaban pensados uh, con, con ese sistema de locomoción. De ahí, como anécdota, de ahí surgió Daedalus. Uh, o sea, ese, eh, le vimos potencial a ese sistema de locomoción a... a y, y bueno, hicimos la, la Luz basándose en ese sistema de locomoción que quedó huérfano en Red Matter 1 y, uh, y, sí, lo, y lo, hemos podido, lo hemos podido retomar en el 2, efectivamente. Entonces, sí. Esa es una, creo que es la principal mecánica que podría decirte que, que se nos quedó en el título en Red uno 1. Mirad, en el chat... La gente está poniendo un montón de cosas, os están aplaudiendo de que hemos empezado, o sea que sepáis que, que la gente está enamoradísima de vuestro juego. Ya lo estaba sí, de lunes sí, con no este, es que... es, de verdad, es, eh, pocas veces hemos tenido esta cantidad Mira, enorme de. de... Gaby probando de... las colisiones y demás. Sí, eh, está probando las colisiones. Eh, una pregunta, ¿vosotros sentís.? Porque yo no sé si esto se traspasa. La, por todo, la mayoría de los comentarios que hemos tenido de este juego, de la mayoría también de las personas hay un agradecimiento infinito no solo por el doblaje, que eso ya luego hablamos sino por la locomoción y por las físicas y por en realidad todo lo que es desenvolverse dentro del juego no hay casi errores de nada o sea, tienen los errores típicos de plataforma que eso, vosotros no podéis, porque eso es el mando que pierde el momento el tracking o lo que sea eh, vosotros le dais valor o como desarrolladores ¿Le dais el valor a eso que piensan los usuarios de tiene que tener unas físicas decentes, tiene que tener unas pues, la locomoción, tiene que estar todo así? De sí, depurado? o sea, ¿Algún? creo que el, el, el crítico número uno aquí somos Iñaki y yo. O sea, eh, no va a haber nadie en internet que haya dicho algo negativo del juego que no habíamos dicho Iñaki y yo antes. O sea, no lo hay, creedme. Entonces, eh, eso lo tenemos muy presente y tenemos luego obviamente muy presente el feedback tanto positivo como el, el crítico, ¿no? Eh, muy probablemente prestamos más atención al crítico que al positivo, que... Eso, y eso probablemente sí. no sea sano eh, el positivo no es... ah, sí, sí, sí, sí a ver, ¿qué, qué, a qué van a criticar no que hay ahí de crítica interesante porque a lo mejor reafirma alguna duda que hemos tenido nosotros uh -huh. o nos estamos sí. acordando de alguna discusión de diseño que era como, ah, ves, es que tendríamos que haber tal entonces, bueno, que también es una forma de, de la que uno aprende y mejora no cuando es que hacer esa, esa reflexión y esa no puedes, digamos, tampoco estar solo mirando de lo positivo dicho esto y aquí yo <ríe> a veces nos eh, obsesionamos demasiado con eh, los puntos críticos y te, tendríamos que aprender un poco a disfrutar más de, de los comentarios positivos que nos llegan. Claro, leerlo en pantalla os estoy poniendo random, ah, cosas random, ¿eh? o sea eh, y esto es así sí. continuamente, tenemos un montón de gente que os están diciendo, <ríe> Hemos, eso, estamos entre 100 y 110 personas, los 110 están diciendo lo mismo, o sea que... Que, Dale, estamos o sea, ahí... todo Sí, no estaba, no estaba leyendo pero pero No, iba a decir que, que todo, Todos esos detalles que has comentado Oscar Creo que son claves, creemos que son claves Para la inversión y realidad virtual Ante Eso. todo es inmersión Eso es. Entonces el confort del jugador La sensación de todo lo que haga Que el jugador uh, realmente Se crea que está dentro de ese mundo y, y, y cualquier, aunque sea un bug menor O un bug tonto o el tema de las físicas Si existe un bug que te saca de la inmersión entonces tienes que trabajar en ello, porque luego, luego encima de eso construyes el juego, pero desde luego necesita, creo que Red Matter 2 además, estamos orgullosos en ese sentido, es un juego, puede ser mejor o peor juego, pero es un juego super inmersivo. Entonces, todo ese tipo de detalles que tú has comentado, sí, por supuesto, que le damos muchísima importancia. Uh -huh. Pues muchas gracias, porque de verdad que lo valoramos, o sea, todos los que estamos, quizás nosotros seamos más hardcore, o sea, la comunidad de o virtual venimos desde hace nueve años, quien más y quien menos tuvo el DK1, o sea, que fíjate tú eh, el conocimiento virtual de la mayoría de los usuarios que están aquí, no son programadores, pero saben, esto es como el catador de vino, o sea, sabe no, no. El, el sumiller perfectamente cuando hay uno, y esto de verdad que es una explosión neuronal a todos los usuarios, o sea, de repente el foro se llena de tenéis que jugar a esto, tenéis que jugar a esto, o sea que, que muchas gracias por la parte que, que os toca porque no es lo habitual y vosotros lo sabéis no es habitual que la gente sepa cómo hacer agarrar algo no es habitual que la gente sepa las físicas qué pasa cuando metes la cabeza en un objeto que, que vosotros lo habéis resuelto muy bien ese, ese ha ido a negro ¿no? que, pero, pero paulatino que no en ningún momento te, te saca fuera o sea que está un conocimiento de la VR superior al, al resto ¿no? que luego vienen los dramas porque claro entre vosotros y Alex todo lo que viene por debajo dice, me cago en la mar ¿y ahora qué hacemos? porque no cumple las expectativas que tienes ¿no? y es una o sea, que, que nos estáis hundiendo esto lo estamos viendo, nos estáis hundiendo en la miseria ¿Ya, ¿a qué vamos a jugar después de Red Matter 2? <risa> <risa> estamos huérfanos de... bueno, bueno, a Red, Red -2 todo, 3. ¿eh? Sí, no, sé, no sé si todos los usuarios no sé si todos los usuarios valoran esos detalles en realidad tanto ¿eh? o sea, no sé si todos no lo sé bueno, todos los ¿Sabes? que estamos aquí, seguro ver, que sí. Lo, lo importante es que es que no solo están de adorno, tenéis las físicas, como habéis dicho, juegan parte también de los puzzles. O sea, nada más, nada más a empezar el juego, te encuentras u, u, una, una válvula ¿no? que está en, encajada en unas tuberías y pues tienes que sacarla de ahí, ¿no? Como haría ser la vida real, ¿no? Y eso, sí. pues, quieras que no, pues son detalles que, que bueno, yo todavía no, no me lo he pasado, supongo que habrá muchas cosas así también, pero oye. Sí, desde luego, un poco retomando lo que comentabas al principio, cosas que se nos quedaron en el tintero fue, en el remate. El uno fue ese tipo de puzzles físicos menos, no, no menos cerebrales, pero a lo mejor menos de, bueno, me enfrento con una maquinita a ver cómo funciona la maquinita. No, vamos a jugar un poco más con las físicas, que, que son más emergentes y siempre, bueno, son un poco más en la línea de los Half-Life Palix que dice Norman también, como referente. Entonces, es verdad que en la preproducción lo que hicimos fue. Eh, cambiar todo el sistema de interacciones físicas del juego para ver hasta dónde podíamos llegar y para ver si vamos a ser capaces de, de integrar e implementar estos puzzles que bueno nos rondaban por la cabeza eh, y así fue uh -huh. al final efectivamente. Y, bueno, ya habéis salido en Quest 2 y PCVR a la vez y os quería preguntar cómo focasteis su desarrollo. Porque mucho se habla en el foro que si que si Quest, Lastra, PCVR, en el, a, a nivel de desarrollo, ¿vale? Y por eso os quería preguntar cómo lo focasteis vosotros, pensando en ambas plataformas a la vez, o en una en concreto para luego recortar, o al revés, y luego, como decís, hacerle un grade, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, pues voy a contestarte primero la pregunta, la de si... <risa> PC lastra, no, perdón, como es Quest lastra al PC. Sí. Y lo... O sea, la respuesta es sí. Eh, y el matiz sería, no debería <risa> del todo tanto. Eh, ¿Sabes? Y realmente es una... es una cuestión complicada, ¿no? Porque, vamos a ver, en estos últimos años, los últimos cinco o 6 años, o incluso 10, no lo sé, pues eh, cada vez más vamos viendo vamos a a una tendencia en el mundo del desarrollo de videojuegos, o en el mundo de los videojuegos de. De tener multiplataformas, ¿sabes? De que el Fortnite te va tanto eh, en un PC de la leche como que te funciona en una calculadora prácticamente, ¿no? Entonces, eh, es un concepto, eso es, es un paradigma, digamos, nuevo en el mundo del desarrollo y a lo mejor no todo el mundo está tan, digamos, metido en ello. Y también es un problema de los motores, ¿sabes? Los motores tienen que tener, digamos, opciones de escala, escalabilidad. Eso es, es decir, que, que con apretar cuatro botones, puedas, digamos, subir la escala o la calidad de ciertas eh, eh, cosas, ¿no? Entonces, igual que Fortnite, pues te está yendo en un móvil, también te está yendo en un, en un PC, ¿no? ¿no? sé si es a lo mejor el mejor ejemplo, pero, pero me entendéis, el Doom, este último, pues también te va en las Switch y también te va en PC, y en PC se ve de muerte, y en Switch también se ve muy bien para lo que son las Switch, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero decir, porque digamos, hay una escalabilidad a tener en cuenta, que, que hay que, digamos, incorporarla y hay que digamos, idealmente tenerla en cuenta cuando estás desarrollando el juego. O sea, es que estas son cosas complicadas porque la gente los jugadores no pueden ver estas cosas, no son capaces de identificarlas porque son, digamos, los entresijos de detrás de un juego, pero la arquitectura de cómo está construido un juego eh, se presta más o menos a estas cosas. Y entonces, uh -huh. por ejemplo, para remater 2, a diferencia del 1, pues, obviamente se ha tenido que tener en cuenta eh, las quests y entonces se ha construido con una arquitectura, digamos, más flexible eh, que pueda permitir esa esca escalabilidad. Creo que se puede mejorar la escalabilidad más todavía, podríamos haberlo hecho, Um, pero digamos, ahí luego tienes el balance de Vale, ¿cuánto tiempo invierto también? ¿Sabes? Al fin y al cabo, pues ahí es donde te tienes que Poner el sombrero de negocio y decir, vamos a ver eh, Es que tengo un tiempo limitado Tengo que racionar Entonces yo, personalmente, estoy muy orgulloso De la versión de, de PC Como ha quedado y, y de Quest también Habría sido más complicado Si hubiera habido que dar soporte a Quest 1 eh, Y la verdad es que El salto entre Quest 1 y Quest 2 Es bastante impactante, es bastante grande, la verdad, o sea, me ha hecho la vida bastante más fácil. Eh, y sí que Entonces, dir, dir, dirías que fue, que fue más fácil en esta ocasión que cuando hiciste el sport es... de... ¿no? A ver, va, fácil por dos motivos. Uno, no tengo que portar un juego que está hecho para PC a Quest, sino que lo estoy diseñando desde el principio. Entonces... Eh, Ciertas decisiones que haces en PC, que a lo mejor son, ah, pues hago esto así porque me da igual, el PC se lo va a tragar igual, me ahorro cinco minutos aquí de tiempo. A, a, esa misma decisión en Quest te mata. Entonces, con Quest en cuenta, estás tomando decisiones que son más de, ah, no, voy a replantear el cómo lo hago para que funcione tanto en Quest como en PC y, y, no, y no sea un dolor de cabeza. Entonces sí, desde luego, ha sido menor dolor de cabeza Y luego el otro motivo es que eh, al final pues hemos dado solo soporte a Quest 2 Y no a Quest 1 sí, que ¿Eso cuesta? fue ya, decisión pues... vuestra o...? Sí, sí, totalmente no pues, sí. Y tampoco fue, bueno. una, fue una decisión, tampoco no, no fue una decisión desde el principio Porque el juego se empezó a desarrollar cuando solo existía Quest 1 Entonces, de hecho, esta parte del nivel que estáis viendo en pantalla y tal to Toda esa parte se hizo cuando eh, todavía era solo Quest 1 sí, eh, pero a medida que, digamos, Quest 2 iba vendiendo y se iba convirtiendo, digamos, en el, en el protagonista de la VR Standalone, pues íbamos prestando menos atención a Quest, ¿sabes? Y llegado a un punto ya más tarde en la producción fue como, oye, mira, pues eh, pasamos el hacha y quitamos Quest 1 porque, simplemente porque el poder, llegados a ese punto, el poder darle soporte a Quest 1 iba a ser un esfuerzo descomunal. Eh, o sea, a lo mejor hay un universo paralelo en el que si me das 6 meses más te lo saco en Quest 1, pero no tengo 6 meses para sacártelo en Quest 1, ¿sabes? Eh, también estoy jugándolo que... con el application SpaceWeb y tal. Y, y no, O sea, sí, pero no, no, no está a un nivel de calidad la experiencia, ¿no? Porque como está, interpo, está interpolando de un frame rate... ¿Pero eso, más bajo. ¿En Quest 1 dice? Sí, en Quest 1, sí. Uno, sí es que las físicas ya no funcionan bien, ¿no? Porque es que ahora las físicas están corriendo un frame rate menor, entonces si de repente un objeto que antes eh, colisionaba bien, ahora se está pasando por, la, por el suelo. Las implementaciones y... de los motores físicos en móvil tienen sus particularidades. De todos modos, para que la gente lo entienda a lo mejor un poco más sencillo, simplemente ya el diseño de los niveles a nivel de streaming, de streaming, lo que está cargado en memoria y lo que se está pintando, si lo hacemos pensando para un stand -alone, y automáticamente te cambia toda la película. Uno de los infiernos en Red Matter 1 fue que no estaba pensado. La carga, de niveles no estaba, la carga de niveles y lo que se estaba pintando no estaba pensado para poder so ser soportado en una GPU móvil. Y rehacer todo ese arte, más allá de las, y no las técnicas que este hombre se saca de la manga para que se vea estupendo. Y tal, eh, so solo el rehacer el arte para que pueda uh, caber, por así decirlo, eh, en, el, en, el, en la GPU gráfica y se pueda ser pintado, Ocultar lo que no hay que pintar o sacarlo de memoria y luego volverlo. Es toda esa gestión súper laboriosa. En PC, como tiene muchísimos más recursos, pues por comodidad en general no lo haces, porque bueno, se va a ver igual. Pero eh, claro, si lo piensas de entrada para un standalone, la cosa cambia absolutamente, pues ha sido claro. muchísimo más sencillo. En esa, este es caso. El, el, lo peor que le pudo pasar a, al PC es que empezara Nvidia a sacar una tarjeta cada año. ¿no? porque ahí la optimización se fue al carajo directamente, porque ¿para qué voy a optimizar si te puedes comprar una 3090? ¿no? ¿Para qué voy eso a hacer es... esta este bucle y lo meto aquí? ¿Para qué voy a hacer esta función de otra manera? Fuerza bruta y que el usuario sea quien lo compre. no en vez de... Pero bueno, eso ya Karmak también se ha quejado amargamente en todas las conet y en todas las charlas que da. Optimizar, desgraciados, optimizar, dice. Claro, pero también es verdad el chip... Es, el es chip, una cosa el, del pasado cada vez más el nada, tema de el, del optimizar. El chip eh, da también lo que da, o sea el XR2 da lo que da eh, y veremos a ver qué pasa con el XR2 generación 2. Vosotros estáis utilizando Unreal eh, porque bueno eh, es, es muchas veces es la única manera. Eh, eh, hemos preguntado a gente también que, que, que programa en Unity, es verdad que Unreal da una da mayor, no sé, tiene, tiene como más, más visual muchas veces. Eh, o eso dicen, o eso dicen los, los muy entendidos, no sé... normal. ¿Decidiste tirarte a, a Unreal por una razón de experiencia o por un... esto que yo no, creo ver, que va a funcionar mejor? son dos motivos, pero principalmente es egoísta por mi parte, porque yo la experiencia que tengo es en Unreal, Real. Uh, o pues desde, desde que entré en la industria en 2007 he estado usando Unreal, entonces te puedas imaginar, me sueltas a la Unity, no sé qué hacer. Eh, entonces hay mucha experiencia ya acumulada, eh, y luego, por supuesto, también supongo que aparte de, de, de programación, tranquiliza mucho saber que el código es abierto, ¿sabes? Y no hay nada detrás de una caja negra. Claro. Y si sí, pasa Eso es clave cosa para de... poder customizarlo, precisamente. Claro, claro, o sea, claro. Que era la siguiente pregunta. Si vosotros habéis tocado mucho, ¿no? Dentro de, de Unreal. O sea, el Unreal que te bajas, tú te bajas ahora el Unreal X, la versión que sea. Y bueno, pues la, la mayoría de los mortales tiras con lo que hay, ¿no? Pero ya si sabes tocar por detrás, haces claro. lo que siempre... Eh, decía también Carmack, ¿no? Que vamos a coger el XR2, pero lo vamos a modificar de alguna manera para que en VR sea potente, ¿no? Entonces eh... sí, eso también es, o sea, igual que te digo que llevo teniendo mucha experiencia con Unreal, también es verdad que pues que estaban empresas donde era motor propio, entonces o sea, empiezas directamente con papel en blanco, código en blanco y a la ponte a hacer el juego, ponte a hacer, no hay herramientas, no hay tools, no hay nada, entonces Uh, eso supongo que también... ¿Sabes lo que ocurre? Que a lo mejor si estás, entre comillas, mal acostumbrado a usar un real eh, desconoces muchas cosas a bajo nivel simplemente porque no tienes necesidad de bajar a bajo nivel. Pero si estás con un motor propietario y, y yo qué sé, y te estás pegando y, y estás tú solo, pues no tienes más remedio que, que lidiar con cosas más a bajo nivel, ¿no? Lo dicho, es, es, es eh, tanto malo como bueno. Malo porque lo pasas fatal. Bueno, porque estás aprendiendo un montón de cosas a bajo nivel que, digamos, hoy en día... Motores como Unreal están, digamos Y Unity y demás están muy diseñados pues, para eh, Tratan, digamos, al usuario Como si fuera el usuario de una aplicación O sea, al desarrollador, me refiero Es como, te estoy haciendo aquí una, una suite de herramientas Para que tú uses y te despreocupes sí, De lo uno, de ¿no? lo otro y demás Me voy a hacer un juego a base de blueprints Pues claro, aquello sale como sale eh, Sí, básicamente ese es el ejemplo extremo Pero efectivamente, ese es como eh, en, un, en, en un extremo del, del, del Abanico está, está eso Entonces, eh, de hecho, supongo que es la combinación entre pues simplemente tener experiencia de Unreal y tener experiencia con motores propietarios y poder uh -huh. meter mano. Y sí, a estas alturas, nuestro motor. Eh, siempre que, por ejemplo, tenemos que subir a una versión nueva, ¿sabes? Nos tenemos que pasar al último Unreal 4.27, lo que sea. Pues uh -huh. Iñaki y yo lo pasamos fatal. Porque a lo mejor nos come semanas de, de integrar. Es todos que te rompe cambios, todo, sí. Eso... O rehacer cosas y demás. Así que hemos somos hoy en día muy, digamos selectos y exquisitos a la hora de pasar de una versión de Unreal a otra, o sea, si merece realmente la pena que esencialmente se detenga la producción, no se sabe cuántas semanas hasta que lo tengamos todo otra vez ready. Me da más escalofrío actualizar a la última versión de Unreal que portar el juego a un casco nuevo, para que te hagas sí, una sí. idea de lo que he dicho antes Sí, eso, eso lo que lo convivimos también con esto eh, lo sabemos, por ejemplo Football, esta que ha salido en la Laplab como, como, o sea, esta clavada a una versión, o sea, no deberías cambiar la versión porque se te va a tomar por saco muchísimas cosas que no deberían y eso, los usuarios es verdad que no lo saben, cada vez que sale Unreal 5, Nanite Lumen y todo esto, venga, oye, ¿y por qué no lo hacéis? Digo, pero chavales, bueno, pero esto es, esto es una locura, o sea eh, no es, se tarda muchísimo tiempo y ni ellos a veces saben lo que lo que está haciendo, oye, el, estamos viendo el vídeo este de, de las bueno, técnicas el showcase técnico este que sacasteis que nos dejó a todos bocas, me imagino que como al resto de, de la gente que estaba programando, o sea, yo estoy programando un juego en Quest 2 y veo esto y entonces desinstalo un real y me voy de vacaciones con mi mujer a, y, y, y pivotamos sí. a la pesca del cangrejo o a otra cosa, ¿sabes? porque porque es verdad que pone el listón tan altísimo eh, ¿cuánto de esto era porque lo necesita el juego? así ahora que no nos oye nadie ¿y cuánto de esto era se van a cagar? sea hacerlo tal de puta madre, lo voy a poner y tiramos con ello, aunque realmente la narrativa no lo pidiera, pero que al final ha cuadrado, o sea, no hay absolutamente nada sí, en el juego, sí, que... sí. pero sí que tiene que haber un punto ahí. En este caso no sé si es tuyo Norman de decir, sí es como que esto es cosa más mía. Eh... Sí, no, a ver, evidentemente hay una parte, de hecho hay una parte aún más pequeña ahí dentro que digo estoy metiendo esto, no ni siquiera porque el usuario lo va a apreciar, sino porque el desarrollador que lo vea sabes, vale. ese es el que le va a explotar la cabeza, decir, pero, pero, pero, Bien hecho. Y me va hecho. a odiar. Sí, sí, va. Hay un, ah, no sé, sí, pero, pero no, en general un poco. La idea es, eh, o sea, la premisa es que, vamos a ver, es que esto llevo haciéndolo mucho tiempo, ¿no? El tema de sacarle buenos gráficos a hardware limitado, entonces, en el contexto de la VR, es que es que viene de, viene genial, ¿no? El tema de, de aumentar la inversión claro. y creerte donde estás, entonces todo lo que pueda aportar a eso sea bienvenido, ¿no? hay un punto donde ya es como, vamos a ver, esto lo estás haciendo por fardar por vicio, y no por otra por cosa. Vicio. Efectivamente. Y sí, pero no, no se entera nadie. ¿no? Quiero decir, que solo se entera los que los que programamos o los que estamos ahí en medio y tal. Sí, dices, sí. Ala, ala, ala". Pero claro, el jugador lo toma como algo inmersivo, que decía Iñaki antes. ¿no? Pero, pero también te digo, por ejemplo, es, es que esa, esa era una cosa que Iñaki y yo solíamos tener conversaciones existenciales con él con el por del primer Red Matter, ¿no? A mí se me iba la, la, la pinza y a lo mejor pues es que me está obsesionando con eh, que el reflejo de los cristales se vea bien, etcétera. Entonces había momentos en los que Iñaki me venía y me decía, ¿pero qué estás haciendo? Porque estás perdiendo tiempo en eso? Y yo, o yo mismo decía, ¿pero qué hago? ¿Sabes? O sea, eh, todo, eh, estoy loco, ¿sabes? O sea, que bien. alguien me pare. Ya está bien. Y, y luego, joder, ¿qué, qué, ¿qué fue? Creo que fue eh, vi la review de Eurogamer, tenía un párrafo dedicado a los rayajos del reflejo del cristal. Y dije, me dice la pena, ¿ves? Por eso... Me, no, me, sí, me, acuerdo, me acuerdo además que me hiciste la pregunta en cuanto a, a, a lo que estabas trabajando en la iluminación y me dijiste, joder, me estoy pasando, estoy estoy siendo, y yo, y yo te dije, ni de... ¿Recuerdalo esto? Y dije, ni de coña, tío. O sea, marca la diferencia, marca la diferencia absolutamente. Sí, sí, tío. sí, sí, no, y, y, y, y... hay pocos que han confirmado las sospechas, ¿no? De que efectivamente sí que creo que la gente lo, lo aprecia. Hay gente sí, sí. que lo aprecia más a un nivel Obviamente técnico porque lo está identificando Pero hay mucha gente que simplemente no sabe De estas técnicas y simplemente se está dejando eh, No sé, llevar por la experiencia llevar. Increíble y no entiende lo que ha visto No entiende cómo se ve tan bien Y, y, y con eso es con lo que se quedan, ¿sabes? Y te mandan un email, te dicen, oh Dios mío eh, No he visto nada tan increíble En mi vida, etcétera, etcétera Y eso está muy guay también Pues sí, señor. claro Claro, dice ahí car M, el VR de esos detalles hablando de inmersión son la hostia. Efectivamente. Efectivamente. ¿Vas a decir algo más de ahí, Oscar? O yo, a ver, de esto podríamos estar. Sí, sí, no. las, porque, vale. porque es vale. un tema de. Bueno, o sea, a... Pero sigo. yo no sé si, claro, los usuarios que, que si A de contra en Unreal, Real a lo mejor se la pela, ¿sabes? Así sigo que. Digo que hay una pregunta bueno. también que, que he visto por el chat ya varias veces. ¿Tenéis previsto llevar remaster 2 a PlayStation VR 2? Y luego lanzo aquí para enlazar. Eh, y la primera parte. ¿Qué opináis del tema de que no haya retrocompatibilidad con PlayStation VR 1 y que los desarrolladores tengan que dar soporte y pensar si cobran o no a los que ya tenían el juego comprado para PlayStation VR 1 en PS4? Ostras, a ver, que las dijera. Eh, respecto a llevar a PSVR 2, desde luego, nuestra, nuestra intención es esa. Eh, no hay nada oficial, desde luego, pero nuestra intención es llevar a PSVR 2. Eh, luego ya dependerá de Sony en su momento, ¿de acuerdo? Eh, como he dicho antes, bueno, estamos trabajando en, en, en, y evaluando a, a dónde portar el juego y obviamente pues, nos gustaría estar en ps 2 eh, ¿Me puedes refrescar la segunda parte de, la, sí. de las preguntas? Eh, bueno, que si, sí, que sí. bueno, de PlayStation enviar 2 ya has dicho que, que tenés la intención de llevar Remaster 2 eh, y Remaster 1, que está en PlayStation enviar 1 si, si tenéis intención también de llevarlo a PlayStation VR 2 o... Cierto. Claro, porque, porque eh, no hay retrocompatibilidad en la cuestión. O sea... Cierto, sí, sí, sí. Hombre, eso dependerá mucho, primero, de si salimos finalmente en PSVR 2 con RedMatter 2 y de cómo funciona. Aquí ya viéndolo un poco desde el punto de vista de negocio, mmm, si funciona bien RedMatter 2 en PlayStation VR 2, obviamente mmm, merecerá la pena probablemente trabajar en un parche. Tener en cuenta que, bueno, el motor está muy modificado, RedMatter 1 trabaja en una versión antigua de Unreal, probablemente para aplicar el parche a PlayStation VR 2 haya que actualizar la versión de Unreal con los dolores de... que os he comentado, que, que, que es pues nosotros cuando hemos modificado el código y mergeas código uh, original de Epic o, o de la branch de Meta ten en cuenta que pueden haber tocado el mismo código que nosotros hemos tocado para hacer otra cosa o incluso la misma, entonces eso es un, es un infierno. A lo que voy por no enrollarme es que eh, si funcionara bien y nos fuera a rentar a, a nivel de negocio sin duda sí, eh, sobre todo o sea, idílicamente, si no hubiera uh, la dependencia económica, cuanto, a cuantos más usuarios llegue Redmater 1, mejor, o sea que te diría que sí. Pero claro, somos dos, en un reloj como dice aquel, aquel anuncio, somos dos y, y hay que elegir bien dónde pones tus, tus huevos, ¿no? Eh, respecto a lo de que nos parece cobrar, o como es la última parte de la pregunta, perdona. Sí, el tema porque, del parche, bueno, ese, ese trabajo, si dices que tenéis que actualizar a un real, pues lo normal es que no pudiera ser gratis, ¿no? Por, por todo el, el esfuerzo que hay detrás, ¿no? Claro. No, bueno, en nuestro caso en nuestro caso particular, aparte que no tenemos muchos usuarios en PSVR1, la verdad, eh, no me parecería legítimo volver a cobrar a los usuarios eh, por un juego que ya han comprado en PlayStation VR1, con lo cual si se puede hacer, que los, no lo sé lo, no, lo desconozco, no lo hemos mirado si se puede aplicar un parche a la versión de PSVR4 perdonar de, de PSVR1 que haga que esa misma versión funcione con PSVR2 no habría ningún problema, quiero decir, si es el mismo juego de Playstation PS4, ¿de acuerdo? porque es un juego al fin y al cabo que está publicado para PS4 eh, por supuesto sería una, a, una actualización gratuita para toda el, Ajá, la gente sí. que lo tenga no sería el nuevo el título, nuevo. por así decirlo sería, eh, si tienes el juego se aplicaría el parche y sería compatible. Uh, Aquí lo ideal sería ¿no? que Sony fuera y os dijera, oye, quiero que llevéis el 2 y el 1 y os, y os voy a ayudar, ¿no? económicamente hablando. Sí. ¿no? mira, como dice John, ¿Podés? Red Matter Collection, el 1 y el 2. <risa> claro, pero... ¿Sería, sería estupendo. Si no vende, la, Play, vende la, la PlayStation VR 2 con el Red Matter 1 y el 2 en el vender. Eso, directamente, y que te lo pongan la foto en la caja por fuera Eso y, ya, es. y ya vendéis unas figuritas de Ya lo tenéis hecho, y luego un NFT Porque claro, sin NFT no hay Por supuesto, verle, claro es, ya, ya <risa> ya, Entonces okay. sí que llegamos pues bueno, a 15 ya, millones de inversión ese que... sí, sí. Y hablando de llegar a otras plataformas Ahora, ya sabéis, está Pico 4 ahí Salió Pico Neo oh. 3 Link Vosotros pues llevaste Red Matter 1 al ecosistema de Pico y la pregunta es si, si en la segunda parte la vais a llevar también a la Pico Store y qué os parece el ecosistema de Pico a nivel de desarrollador o no sé qué opinión tenéis. Es sencillo sí, llevar, sabes, Entonces también se lo pregunto a la gente que... mucho, ¿es sencillo llevar un juego que está en Quest a Pico? ¿Sabes qué, sabes qué pasa ahora mismo? Eh, o sea, es un momento del año y de la VR eh, increíble. O sea, la cantidad de cascos que están saliendo por todos lados es la leche. Entonces... De aquí a final de año, por lo menos, vamos a estar en y yo efectivamente viendo a qué portamos, qué cosa, cuándo eh, y demás. Entonces, obviamente hay un interés, pero es que volvemos a lo de antes, no que somos dos personas y hay que ver eh, por qué caballo vas a apostar, qué vas a priorizar, etcétera ¿no? Entonces. Eh, con Pico, con Pico tenemos una relación desde hace un montón de tiempo, eh, y hay que refrescar memoria, creo que con Daedalus, ¿no? En el Pico Goblin. Efectivamente. Como, como los llamaba, Pico así. Goblins, sí. Entonces, sí, sí, sí. Llevamos Antes mucho de... tiempo con ellos. Nos han usado también muchas veces como conejillos de indias, un poco, eh, pues por la naturaleza de nuestros juegos, siempre empujando mucho el hardware, pues nos solemos, supongo que solemos toparnos con cositas, ¿sabes? Entonces, eh, nos sé, hemos tenido una, una muy buena relación con ellos en ese sentido y, y, y, y, y digamos su SDK también pues ha ido mejorando a lo largo de los años sabes de, de, de pasar a ser un dolor increíble a, a que cada vez es más y más sencillo el eh, eh, portar de, de, de una plataforma a otra. Sí, nos bueno. usaron un poquito además de... de, de, de... De, de, de banco de pruebas, por así decirlo. ¿Qué, qué, cuando, cuando portamos Remater 1, ¿qué necesitáis en el SDK? Pues por eso, porque como exprimimos tanto Quest, ¿qué necesitáis en el SDK para que funcione? En el Pico Neo 2 en su momento. Porque nosotros, como ha dicho Norman, hablamos con Pico desde, desde bastante antes que de, de que les comprara ByteDance. Eh, y, y bueno, básicamente les íbamos enumerando las características que eran imprescindibles que hubiera en el motor. Eh, bueno, perdona, en su SDK eh, y luego también otro, otro detalle que puede ser estúpido, pero debería funcionar con la versión no, no binaria de Unreal, que es la que nosotros usamos Pico originalmente, su SDK solo funcionaba con la binaria, y eso también, pues bueno, es otro escollo, eh, y lo fuimos evolucionando a, a partir de ahí Bueno, Pico está eh... mucha pasta ahora mismo, o sea, está mandando de hecho, nosotros tenemos tenemos aquí el, el, el Pico este el 4 ¿no? Uh -huh. y, y sabemos que están metiendo mucho dinero por todo lo que están haciendo alrededor, ¿no? Y hicieron una keynote a la más Apple style, ¿no? O sea, ahí se les vio todavía les queda por aprender porque quedaba cosas rarunas, ¿no? De, de tal que de no saber todavía cómo moverse y es verdad que técnicamente pues también están aprendiendo, pero es, son uno de los motores o pretenden ser uno de los motores de la VR, o sea que sería extraño que no no no no, no pudiésemos ver Red Matter, ¿no? Se sea sí, este, Llevar no un, un juego de cuevas pico también depende del juego en cuestión, ¿no? Por lo que estás contando aquí, de si versiones de Unreal, del SDK. Eh, o sea, que no, que no bueno, es. Diría que por lo general no debería ser problema, solo que nosotros a veces somos un poco más especialitos. O sea, el juego en concreto, pero diría que por lo general no debería ser un problema. Pues y, nada, ya, Bueno, ya tenemos... quiero decir, luego, ojo. Es verdad que luego tienes otros temas, como por ejemplo, es que no me quiero, no quiero ni imaginar toda esta gente que tiene juegos multijugador con temas de leaderboards, achievements, uh, uh, no sé sí. qué historias. No que sea de dependiente de plataforma, clase. ojitos. Y eso, eh, sí. sí, sí, eso, ojo, ojo, cuidado. Bueno, pues, eh, Independientemente, es muy, son muy buenas noticias que haya entrado Bytans en pico con tanta fuerza y que vengan con ese casco tan competitivo, parece, a, al mercado. porque desde luego, bueno. Y ahora hay que levantar un poquito de. ¿Le pusieron nervioso a meta? Eso es. Que... Eso es. Bueno, nosotros conocemos también a, a Lilan y todos los que están ahí detrás de Pico. Y le, ya les diremos, intentaremos echaros un cable ahí. Les decimos que queremos un Pico 4 Red Matter Edition Uno. Perfecto. Uno chulo, ¿sabes? Para, para la salida. Eh, yo ahora mismo, en este momento de la noche, con permiso Ramón, que no sé si. iba, iba a hablar de un tema que, que, que ha, ha traído mucha cola. Y que nos hace especialmente felices a todos, que es el tema de, del lenguaje. O sea, no os podéis ¿Sí? imaginar los llantos, lloros, los, las, esos, las plañideras que somos en el foro. Sabéis que tenemos acuñado un término, que lo, lo, lo usan los rubianos, ¿no? que es no Spanish, no party. ¿no? Entonces, eh, es verdad que en juegos narrativos, sobre todo, la mayoría, eh, los subtítulos ayudan pero matan la experiencia continuamente. ¿no? Estás más pendiente de todo lo que te rodea que del subtítulo. Ya ni qué decir que si no tiene ni subtítulo. Entonces, te pegas un tiro en el pie. El otro día llevé a, a mi chica a un festival de VR, se lo puso, se vio la experiencia y cuando terminó, a mí me pareció maravillosa porque sé un poco de inglés, le pregunto qué tal y me dice, no me he enterado de nada. y Digo, es una pena. Es una pena porque te has perdido una experiencia muy, muy buena. Entonces, dicho eso, como el vuestro es de los primeros, porque yo creo que es el primero que, que, que llega aquí doblado perfectamente, además como si fuera eh, algo una película, o sea de verdad que se ha tomado en serio el tema, que ha invertido una pasta o que, sea, no, que habéis invertido una pasta, pero que tenéis, yo no sé si el dinero nuestro que, que os satisfará. Pero sí que tenéis nuestro amor más profundo, ¿no? que es lo que, que con eso, hombre, abrazos no se come, pero sí queda calentito. Entonces, desde aquí queremos eh, darle la enhorabuena. Lo primero, Daniel García, Daniel García, el agente, o sea, Sasa, hace de Sasa Riz este buen hombre para que la gente que no lo ha jugado sepa cómo está el tema, a qué nivel se ha llegado. Es la voz habitual de Brad Pitt, de Mark Wahlberg de Iwan McGregor, o de Paul Walker, entre otros. Paul Walker no lo va a ser más. Pero de Brad Pitt, sí, de Mark Wolver y de Iwan McGregor, eh, para que veáis el pedazo de, de actor. Así que desde aquí, eh, Daniel García, un abrazo. De verdad, muchas gracias por acercarte a la, a la VR. También tenemos a María Luisa Sola, Sola que, que hace de, de, de IA, que es esta buena mujer. Esta buena mujer. Afe, Glenn Close y Wirne Weaver Susan Sarandon y Diane Keaton O sea, esto por supuesto estamos hablando de idioma español-castellano que es que también este canal es internacional hay mucha gente que está en, en, en Sudamérica y, y en Estados Unidos y por ahí eh, en este caso, bueno, nos ha tocado, nos ha tocado, ya os tocará en alguno de vosotros, yo todos los dibujos de pequeño lo veía, doblaba en, en, en latino o sea, lo comió por lo servió ¿Qué más tenemos? Mirar. Tenemos a Andrei Lisenko, que lo hace Miguel Ángel Miguel Ángel Jenner, que es este hombre, que es el que, entre otras cosas, le pone la voz a Samuel L. Jackson, le pone la voz a Jean Renault, a David Keith, o sea, una máquina, una máquina. Y también habéis contado con eh, Joel, no sé cómo se dice eso, es alemán, ¿no? Mulas, ¿no? Puede ser. Mulas, no sé. Mulas. Es no, no, no, sí Mulat, sí. sí. que es esta mujer, que es la que hace el doblaje de Scarlett Johansson, de Rachel McAdams, de Kerry Washington, o sea, que un de un mollón de gente conocida. Y yo creo que no se nos queda nada, salvo a ah, Pere Molina, Pere Molina que es Alexei Petrov, este es Pere Molina, y lo que dobla es Sen Washington, Andy García, Gary Oldman y Banda Entonces, con este elenco. casi nada. Eh, Claro, poco, poco puede salir mal. Es un elenco de Hollywood que vale lo que vale. No son cuatro amigos que os habéis reunido a doblarlo. Venga, esta la doblo yo. Como Unido. Sansa, ¿eh? claro. el primer doblaje. Okay. Sí, sí, ese, ese, ese tipo de desastres. O sea que, ¿cómo fue eh, la elección de los actores? Si fue vuestra, os la propusieron. Y luego, ¿cómo fue la recepción? si habéis conseguido hablar con ellos, no sé si, porque estas cosas luego parece que sois dos colegas y en realidad os habéis visto diez minutos, pero si ellos sabían algo de VR, sabían a lo que iban, era un videojuego para VR, ¿tuvisteis que decirles algo más? ¿Hay una dirección de actores ahí o son tan profesionales que es dámelo en cinco minutos, dame la pasta y me voy a otra cosa? Sí. <risa> bueno, sí, háblate háblame, si quieres. No, no, iba a decir que no, eso me ha hecho gracia. Los... No, a ver, son unos profesionales increíbles y una cosa que digamos hemos descubierto mucho en esta, en esta producción, en Remater 2, a ver, es que en Remater 1 digamos que a nivel de narrativo, de, de lo que es puramente el guión, voces y demás, era muy pequeño, o sea, es que mejor... A lo mejor cabe el guión de Red Mater 1 en, en dos folios, ¿sabes? Y, y Red Matter 2 ostras, No sé si nos vamos a 64 páginas De guión, una cosa así Creo que tenemos en total como una hora de grabaciones eh, De voz y tal O sea que no tiene nada que ver En ese sentido y, y una cosa que digamos Entramos un poco con miedo, bueno a ver qué tal nos funciona Todo esto y la verdad es que tanto con el reparto eh, Americano como con el español Ha sido una de las mayores sorpresas De, de, de, de eh, Joder, qué gusto da trabajar con profesionales eh, simplemente o sea vas tú ahí y estás aprendiendo tú de ellos más que otra cosa ¿no? Y, y con el reparto en español pues pues pues ya me dirás y bueno en este caso era eh, Iñaki sobre todo con el 1 con el remate 1 pues hizo mucho hincapié de es que, es, que, es que aquí yo, yo soy el, el exótico medio español, medio alemán Y, y digamos que las pelas he visto siempre en inglés y tal Pero, pero, pero ni aquí su infancia no Entonces él tiene como un apego mayor a, a lo que es el, el doblaje y demás él, él empujó mucho ahí Y con el uno pues tuvimos el doblaje que buenamente nos pudimos permitir Porque íbamos pelados de dinero, ¿no? Lo siguiente yeah. Y con el segundo pues, pues teníamos un poco más de dinero para hacer algo Y, y pues era pues todo lo que hacemos intentamos hacerlo bien pues no iba a ser menos y en este caso era había habido a través de mi colega Enrique Colinet que había trabajado en el Blasphemous pues a mí había llegado el pedazo de doblaje que hicieron les pasó un poco parecido se el sentido que iban pelados de dinero sacaron el Blasphemous y luego cuando empezó a vender bien pues dijeron oye pues mira nos gastamos un dinerillos en hacer guay el doblaje al castellano y y entonces pues llamó mucho la atención. Y se hizo mucho eco de, de aquel doblaje y tal. Y entonces básicamente le, le pedí el contacto. Y dije, o sea, quien sea que os haya organizado esto, pásamelo. Y, y nada, fue a través de, de, de, de, de, de Enrique y tal que, que digamos, uh -huh. logramos eh, empezar que la bola rodase. Eh, uh -huh. Y sí, hay que decir, nos hacen un... Tú, tú les das básicamente una ficha de quién es el personaje y quién, quién más o menos te estás imaginando. Y entonces ellos te vieron pues, con, con un básicamente te haces como una especie de mini casting ¿no? te están enseñando de fichas distintos actores con sus muestras y tal y, y es increíblemente difícil elegir por un lado porque todos son increíbles y al mismo tiempo muy fácil elegir porque todos son increíbles eh, claro. entonces, sí. eh... te lo prefiltran un poco la, la muestra sí, está un poco ya vale, prefiltrada te... creo sí, que este sí. iría bien aquí estos te dan como candidatos uh -huh. porque y es ten verdad ten... que es ya, difícil vamos, elegir tenéis un puñado de máquinas y, y fuimos sí, a Barcelona sí, sí. a grabar eh, no sé, yo a mí personalmente yo tenía muchas ganas de conocer a, a, a la voz de la IA, eh, porque es ella es la, misma, pues, es la misma actriz además que dobló a la princesa Leia en las películas originales. Sí, sí, te iba a decir, te iba a decir, que cerra sí, eh, los entonces, ojos y flipa. ¿no? Una mujer encantadora, una mujer encantadora. Pero, o sea, la quiero adoptar como a un sí, nada. Nada, Una señora de verdad increíble Y ahí estábamos básicamente besándole los pies <ríe> por, por, por participar en el juego Y, y nada eh, Bueno, les, les les das una pequeña introducción De quién es el personaje La realidad virtual les suena vagamente Pero a veces olvidamos de cuánta gente No ha probado la VR en su vida O eh, sí, no sé, ah, una gafa, no sé qué Pero no, no saben más allá de eso pero pues todo el mundo muy profesional y dando su 200%. Sí. sí. Ah, increíble. Mm -hmm. Fue muy vamos fácil porque además, como tener Ah, supongo. Vamos, vamos si, si, si os parece. No sé si esto va a salir bien o no. Puede ser que ahora YouTube nos meta un copyright. Como estáis vosotros los dueños del juego, no, no mandarnos a la cárcel. ¿Vale? O sea, vamos a ponerlo. Ya sabéis que YouTube metes algo y te, y te rasca ahí. En el... Si nos quitan del directo es porque teníamos los derechos y, y, y no podemos tenerlos. Vamos a meterlo. De sangre, deben de ser de estas. Voy a echar un vistazo por aquí. Los pelos de punta, ahora mismo. No, no, en serio, o sea, es que esto es. Es que es... Es, es el que único cabrón, puñetero juego. Sí, sí, <risa> El mejor doblaje. O sea, es que es una, es una puñetera pasada. O sea, es que no sabes la sensación cuando te pones el visor con esos gráficos que, que, que, habéis conseguido, con esa narrativa que habéis conseguido, viniendo ya de donde venimos, y de repente la guinda de poner una voz reconocible, es que te da un, te da, te cierra el paquete, ¿no? O sea, cierra, pones el lazo y dices, esto es lo que deberían ser todos los juegos de realidad virtual que no entienden. O, es verdad, y aquí es justo decirlo, No muchas veces no tienen el presupuesto para poder llegar. Pero este, este sí, sí. es el clímax ¿no? de donde hay que llegar. Le pone la guinda a la inmersión que hablábamos antes, ¿no? Entonces, eh, Totalmente. no podía, no podía eh, digamos, los jugadores españoles no iban a poder sentir a esa inmersión que, que sienten los jugadores anglosajones sin el doblaje, porque nuestro juego tiene muchísima narrativa, tiene muchísima voz, y estoy con ellos en que leer subtítulos en VR no mola. Sí, es verdad, es así. Eh... En ese sentido, creéis que, que es algo por lo que los lo que deberían apostar más los estudios, aunque a lo mejor no se puedan permitir ese nivel de calidad de actores. No sé si es por no sé si es por permitirse o no el nivel de calidad de actores. Creo que es más por, eh, en realidad, mirándolo un poco de fuera, eh, tenéis que ser conscientes del eh, a nivel de ventas lo minúsculo que es el mercado español de VR. Eh, realmente es muy muy muy pequeño. Entonces entiendo que es un mundo anglosajón la red virtual, eso sí, y a lo mejor un poco chino dentro de poco, pero ahora mismo es un mundo anglosajón, entonces eh, la mayoría de compañías obviamente piensan en hacer el negocio en la mayor cantidad de usuarios que hablan inglés, eh, saben... Por así decirlo, que los usuarios no están acostumbrados a comerse no doblaje, ¿sabes? sobre todo en producciones de bajo coste como son los juegos de Uber en general. En general ¿eh? no, no estoy justificando aquí a triples As que han salido sin doblaje, porque eso personalmente creo que no tiene excusa. Uh, pero creo que, que, que es verdad que sí deberíamos de ser un poquito más comprensivos en cuanto a lo pequeñitos que somos. Nosotros hemos hecho este esfuerzo, lo que decía un poco, no, no, por el orgullo patrio, por el orgullo patrio de joder, somos un estudio español, es verdad, somos un estudio español y queremos que los usuarios los españoles disfruten del juego con la inversión que merece, con la inversión que nosotros estamos pensando. Los subtítulos te sacan un porcentaje bastante elevado de esa inversión. Entonces, que si creemos que los estudios deberían de tenerlo en cuenta, sí, por supuesto sí, pero tengo que decir que les entiendo y debemos de ser un poquito comprensivos a lo mejor en ese sentido no lo sé, es verdad que me pongo en la posición de cuando era pequeño y veía todos los juegos en inglés y me cagaba en la madre que me parió pero los jugaba igualmente supongo que ese es el mindset que tienen los desarrolladores cuando ven, ¿cuánto han comprado en España? un 1% ok, ok, pues ya lo localizaremos más adelante <risa> sí, sí Sí, ahorita quería comentar que a lo mejor también una cosa que ocurre mucho cuando, cuando eres indie y ya te estamos hablando que estamos dos personas, eh, es que estás haciendo todo. Eh, entonces, a lo mejor Iñaki y yo necesariamente no tenemos absolutamente ni idea ni por dónde empezar para encontrar talento de doblaje, ¿sabes? Es así de simple. Y entonces, sí, claro. a, pues a lo mejor, eso es una puerta que tienes cerrada y no digo que nos pueda abrir, te puedes matar, pegar y algún, a algún sitio llegarás, pero en nuestro caso, por ejemplo, ha sido... Eh, pues, pues contactos al final que hemos logrado dar con alguien, pero a lo mejor no todo el mundo tiene el mismo contacto, los mismos recursos, o, sin ir más lejos. No sabría cómo si sí quiero hacer el doblaje al francés por donde ni empezar, ¿sabes lo que te quiero decir? Y sí. tendría que investigar, y tendría que poner, y probablemente a lo mejor hago el doblaje y fallo la primera. Y es que con gente a lo mejor no tiene tanto talento y demás, ¿sabes? Entonces quiero decir que también, volviendo al tema de que hay que tener en cuenta lo pequeños que somos. No, no, digo, no digo la industria en Uber en general, y muchas veces los estudios que están ahí, los juegos que se hacen, pues es que a lo mejor es que o no saben, o no, o no tienen el dinero, o no tienen el contacto, o no tienen la capacidad punto pelota, que muchas veces no es más que eso uh -huh. y saben que no les va a reportar suficiente como para meterse en todo ese descubrimiento de vale, ¿qué tengo que hacer para localizarlo en francés, en chino? En... si a lo mejor fuera alguna cosa así de que todo el mundo lo no sabe y saben que es cuestión de llamar a uno de teléfono y automáticamente todo esto se lleva solo y no tienen que dejar de hacer otras cosas porque el doblaje lo lleva a alguien y te lo hacen sería otra historia pero es que muchas veces en el mundo este no es así la cosa, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, además, sí. eh, eh, solo un segundo ramo para es que es estábamos hablando, ya que estamos hablando también de, de, de qué va el diseño de sonido y de lo que estáis haciendo con, con el doblaje, de lo que habéis hecho con el doblaje, también desde aquí mandarle un, un abrazo muy grande y un, y un ánimo porque bueno, que ojalá que le veamos en, en muchos más juegos a este hombre, ¿no? Eduardo de la Iglesia. Máquina. Lo de la iglesia, todo a la música. La música sí que no la podemos poner porque nos casca el copyright y nos vamos de aquí, de, nos cierran el canal, es así de triste. Pero bueno, Eduardo, que, que un, una máquina, porque confluye todo. O sea, confluye cuando los gráficos, cuando la narrativa, cuando la música y los diálogos están todos, o sea, pasan pocas veces, son esos hitos, ¿no? Que, se, que, que es tan difícil que comulguen todo a la vez. Y en este caso eh, lo pilló muy rápido, ¿no? pilló el espíritu muy rápido del juego le sí, ocurrió es, eh... con Red Matter 1 además con Red Matter 1 ya le ocurrió lo, pilló el espíritu súper rápido y en Red Matter 2 ha sido muy fácil porque como llevaba ya la inercia del 1 eh, la verdad es que es un máquina ha pillado sí, el concepto... es, eh... Sí, su, su música siempre, o sea, nos pasa a nosotros que estamos desarrollando el juego y pues pasamos a lo mejor mucho tiempo viendo los escenarios sin música ni nada, claro. empiezas a coger ya un tirria, una tirria, un odio al juego, todo te parece terrible y de repente metes la música de este señor y dices, oh, Dios mío, qué épico todo, ¿no? Qué, qué chulo lo uno y lo otro, ahí. Y, y es eso que muchas veces La mitad de, del esfuerzo y del trabajo O sea, la mitad de la impresión De lo increíble que es una cosa o la otra Es él con su, con su Banda sonora, la verdad Sí, es, es flipante Es verdad que él tiene sonidos no Evoca evoca mucho a pues, los Goonies Tiene tiene cosas por debajo sí. Que ya lo hablamos en su momento no pero Pero eh, cuadra muy bien Y además te mete mucho más en lo que es la historia Y te acompaña, porque este juego al estar solo Tienes una voz en mm. off ¿no? Estás tú en sitios donde ya, pues, ya ha ido todo el mundo, ¿no? La música te acompaña como un personaje más y eso también es súper, súper difícil. Por cierto, eh, tanto los dobladores como los... como el músico, o sea, eh, ¿tuvo que ponerse las gafas? ¿Tuvieron que ponerse las gafas en algún momento? ¿Les pusiste las gafas para saber lo que estaban haciendo? <risa> no, no hizo falta. Bueno, tú la, la vertical slice, me parece, si no recuerdo mal, uh, pero... La mayor parte de la producción ha sido... La Vertical Slides, perdonar es una especie de versión con calidad pseudo-final que se hace en, en, antes de empezar la producción. ¿no? Uh -huh. eh, poco sobre todo para que viera por dónde estaba fluyendo Red Matter 2. Pero luego nos hemos a, a, adaptado con vídeos, nos hemos a, apañado con vídeos. Grababa secciones de gameplay para mostrarle dónde tenía que ir acoplado el vídeo o, o los efectos sonoros o... o le hice... Uh, Uh, Flying, le hice uh, volé por las zonas de mapa cuando quería que diseñara la música para uh, escenarios en concreto, o sea, nos hemos apañado un poco así Bien, y, y, pero eh, Eduardo ¿se jugó el juego? ¿sabes? O ¿Eh? sea, lo habrá jugado no? o, o, o ni siquiera claro, porque... Entiendo sí. Enti Entiendo que se lo habrá jugado, sí, porque nos pidió clave bueno, le dimos clave cuando terminamos el juego pero es verdad que durante la producción no, no había un, un... Me lo juego, evalúo música, no, porque en realidad tampoco le hacía falta. Eh, viendo en vídeo un poco, a lo mejor es lo sorprendente de su capacidad, ¿no? Viendo en vídeo Joder, el, el entorno, ya era capaz de, de, de plasmar una música que encajara. Sí, Además que fluye hizo... mucho más rápido, porque también tengo que decir que, bueno, eh, no es tan fácil pasar una versión de desarrollo eh, sobre la marcha. Acuerdo. no estaba Es verdad que no estaba en el día a día del desarrollo como los demás desarrolladores, sino que el sonido siempre va un poquito más eh, de manera externa. Entonces, uh -huh. darle también una versión estable, eso podía tener su... Podía enlentecer el proceso de desarrollo. Entonces, es verdad que comentamos. ¿Cómo lo hacemos? Con vídeos. Lo dijo, pasa, vete pasándome vídeos. Y así nos apañamos, funcionó estupendamente y así fuimos hasta el final. Sí, señor. Sí, eso me parece que siempre que ha hecho algo la ha clavado la primera y la única vez donde a lo mejor eh, hubo que hacer un par de intentonas era en, en el momento de la aparición de la materia roja simplemente por la peculiaridad eh, tan grande que era ese momento a nivel visual también, sabes uh -huh. que era, era una cosa más abstracta y extraña pues ahí nos costó a lo mejor dos o tres intentonas para, para conseguirlo pero, pero más allá de eso, es que básicamente todo lo que hace este señor a la primera entra en la caja, por así decirlo como dicen en el chat, que me ha gustado mucho y es verdad y tiene todo. Cuando te rodeas de gente buena sale algo bueno. Es que es así. Totalmente no, cierto. Es, que, es, que es no, cierto, es que... o sea, y es tan cierto esto y tan importante esto y tan difícil, efectivamente. Y es lo que sí supongo que es una cosa que tenemos muy muy muy presente aquí yo la verdad y es una cosa que deberíamos de intentar siempre todos, ¿sabes? Rodéate de gente que lo vale y, y de quien aprender, ¿sabes? Porque claro, pues es que y gente que, que admiras y de gente caneta, que... ¿no? Como ciencia ficción, tiene que confluir Urano con tal sí. para que todo el mundo estéis libre, porque en el mundo de la VR y en el mundo de la tecnología, quien más y quien menos está metido ya en proyectos en marcha y, y bueno, encontrarse en el momento es... Totalmente arte complicado, ahora, ¿no? Arte complicado. No Y para poner en contexto, efectivamente, por reafirmar un poco la frase que dice el compañero del chat... Imaginaos lo cómodo que es para nosotros, que estamos en un túnel, visión túnel absoluta en el desarrollo, simplemente grabando un vídeo en una estancia, pasándosela al músico, es capaz de hacerte una música y dices, joder, qué da de puta madre, de eh, Es súper gratificante, efectivamente. Muy bien. ¿Y tenéis previsto alguno, algún otro tipo de actualización de contenido o características para Red Matter 2, ahora que ya habéis sacado la actualización de, de, del idioma? Como comentaba antes, teníamos como el resto del año pendiente llevar el juego a otras plataformas y tal, y sí es verdad que eh, teníamos pensado sacar una actualización con achievements y demás por rascar un poquillo de rejugabilidad por ahí, pero, pero todavía no tenemos claro cuándo va a caer esto, igual, igual se nos retrasa a principios del año que viene, no tengo absolutamente ni idea, la verdad o sea, tenemos que, lo dicho, estamos ahora mismo en medio de un huracán de están pasando todo tipo de cosas. Eh, es, o sea, os podéis imaginar, vosotros también estaréis uh, así a estas épocas del año con todo lo que Siempre. está pasando. Sí, sí, sí, sí, es así. Así que... Damos fe, damos... El, el germen de la idea está ahí, por lo menos, sí. ¿eh? Sí. Logros, logros. Que ha dicho achievements, que a lo mejor alguien no se entera. Sí, pues, eh, no, no, no. <risa> <risa> ¿Cómo ha sido hasta ahora la recepción de Red Matter 2, que salió 18 de agosto, si no me equivoco? ¿Hay alguna plataforma en la que esté vendiendo más? Me imagino que West pero a no os decís. Bueno, ya ya no. O sea, esa es la pregunta, sí. Eh, yo iba a preguntar pues, si sí, es cable llegar a PCVR, pero ya lo habíamos hablado antes, al principio del programa. Sí, le doy yo primero, Norman, y luego si quieres me tú. Sí, no, dale, dale. Como, como dices, uh, a nivel de ventas, mucho mejor en Quest 2 nos lo imaginábamos un poco, viendo la experiencia de Red Matter 1, nos imaginamos que, que íbamos a funcionar mucho mejor en Quest 2. Um, tenemos a lo mejor un poco sentimientos encontrados en general muy buenos la crítica ha sido muy buena la, la crítica tanto, tanto um, de prensa como, como de los usuarios sobre todo la de los usuarios es brutal cada vez es comentarios de, de la gente diciendo lo que le gusta al juego pues te llena de satisfacción porque es que uh, Norman, yo y los chicos del equipo o sabes que nos hemos vaciado en realidad haciendo remate 2 ha sido una locura entonces eh, por ese sentido muy bien en ventas es verdad que empecé, no, no, no acaba de arrancar, es la realidad. No, no hay más que ver las reviews, tampoco estoy descubriendo nada. La cantidad de reviews, me refiero. Eh, entonces, bueno, un poco en ese sentido, sentimientos encontrados. Podría haber ido mucho peor, desde luego. O sea que, bueno, estamos tranquilos. Pero sí, sí. un poco esas son mis sensaciones. No sé si quieres tú aportar algo más, Norman. No, iba a decir que, que, que estamos satisfechos, por así decirlo. Pero um, sí, no sé, también, Iñaki y yo, es que prestamos mucha atención a al ecosistema y al mercado y demás, un poco viendo simplemente porque, oye, al fin y al cabo vivimos una realidad y no podemos vivir del hype tampoco, ¿no? Hay que ver que, cómo van las cosas y, y, y hemos prestado mucha atención, por ejemplo, a MOS 2, eh, el número de reviews y tal, y ostras, eh, MOS... Nos asustó, ¿no? sí. que nos asustó. O claro, nos asustó. Sí. Mo, MOS 1 eh, siempre ha vendido más que, que Remater 1, entonces ver que MOS 2 de repente, pese a la crítica tan increíble que ha tenido, eh, no ha vendido bien por así decirlo. Sí, sí, sí, sí lo dicen ellos también. Sí, sí pues, pues digamos que, que, que habrá todo tipo de, de, de motivos y demás, pero vamos, que sí que nos, nos preocupó un poquillo, pero no hemos tenido esas preocupaciones. Eh, se puede decir que estamos vendiendo mejor que el uno en todas las plataformas. Eh, pero dicho esto, yo qué sé que te diga, hay margen de mejora, por supuesto, pero bueno. Eh, claro. Y contentos. Al fin y al cabo, al final, Tienes que comparar contigo mismo ¿Estás, ¿Estás mejorando con respecto al primero? Sí, pues oye, estás haciéndolo bien Ahora Y que, ya está, tampoco tiene mucha historia que Estáis hablando de evolucionar eh, Vamos a ponernos Que no se entre el estrés eh, que, no, que esto no va a pasar ¿no? <risa> no, nos, nos ponemos en un futuro No muy lejano eh, Aparece QS3 Aparece el XR2 Generación 2 Que dicen que va a mejorar Sustancialmente lo que viene Y va a permitir un montón de cosas más tal? tal? Ta, ta, ta. Eh, ¿estáis deseando empezar ya a tener en un standalón esa potencia para decir, venga, vamos a hacerlo, tiramos, ¿no? Eh, ¿Tenéis ya algún proyecto en mente? No tiene por qué ser Red Matter, ¿eh? Tampoco tenéis que decirlo, pero tenéis en mente alguna cosa que digáis, Joder, si, te, si tuviésemos esta capacidad de hacer esto más, que nos lo va a dar el visor siguiente, nos vamos a lanzar a esto que nos apetece muchísimo. ¿Estáis en esa o estáis en un modo de vacaciones, dejarme en paz, que me duro o sea, que puede ser... ¿eh? ¿Qué ya, ¿le doy yo aquí? Sí, dale, dale. <ríe> A ver, no, me hace vacaciones? <ríe> Sí, no, es que, a ver, es que no sé, no sé, no sé, no sé cuándo ha sido la última vez que he ido de vacaciones, han sido años, no tengo idea, entonces desde luego sí estamos deseando irnos de vacaciones. Pero como contestando a... Hay una parte que, que me parece interesante porque es un poco lo que veo... Veo esos comentarios en, lo, uh -huh. en los foros y tal y cual, y es como, no, creo que la gente no lo está entendiendo. El hecho de que ahora de repente Quest 3 o lo que sea tenga el doble o tres veces más la potencia, no es el problema principal de los desarrolladores. El problema principal de los desarrolladores es que no tienen dinero, o sea, o que tienen un dinero muy limitado. No porque tú ahora me des un Quest 3, voy a poder hacer un remate 3, y ahora hay cinco NPCs moviendo, interactuando, hablando con animación, no tiene nada que ver con la potencia. O sea, obviamente hay un Obviamente no puedo hacerme tampoco un GTA o puedo hacerme un GTA porque no, porque no tengo la capacidad. Pero digamos que el problema técnico es un problema secundario. Si yo no tengo, digamos, la capacidad de, de, como equipo de financiera de poder lograr tener cinco personajes que hablan e interactúo con ellos, pues ¿de qué me sirve tener pues dos tres o siete no, no tiene un bien. sentido. Entonces, es un poco lo que a lo mejor he dicho al principio de, de, del, del podcast, no que, que es que no es un problema de, de potencia, es un problema de digamos, la economía de, de lo que cuesta hacer un proyecto en sí, ¿sabes? Eh, entonces, no sé, no, yo diría que incluso con Quest 2, con el desarrollador de Remater 2, no, no no hemos pasado, no hemos perdido mucho tiempo eh, optimizando o, o pegándonos con el casco y demás historias. No, ha sido más, más que porque ya sabíamos en lo que nos metíamos, hemos tomado decisiones inteligentes desde el principio para no pillarnos los dedos, básicamente. Entonces, no, no es algo que hombre, yo qué sé, me que Quest 3 y que el Quest 3 es el doble de potente, pues oye, obviamente te lo voy a coger, ¿sabes? Y voy a poder ya. subir ahí el Pixel Density y a lo mejor puedo meter sombras dinámicas, ya un poco metal, pero no me está cambiando la vida, ¿sabes? No, no va a hacer que Remater 2 ahora sea la leche. Eh... Pues, eh, déjame traducir lo que has dicho tú, lo vamos a traducir a, a, Bien, a, lo, que, a, lo, a lo que has querido decir, ¿no? Que es Oculus, si nos estás viendo, porque, no. por favor, queréis dar pasta a los no, que no. saben. ¿Queréis no, no, no, lo estamos diciendo nosotros. Tú te, te eximimos de responsabilidad. Esto no es lo que he querido decir. Pero, es que, es que pero esto es lo que desde aquí no, lo decimos. No. no hay pasta. Los desarrolladores no tienen pasta. Eh, por favor, hagamos no. que la pasta llegue no. a donde tiene que llegar. pero es, pero, eh, Lo reímos, pero es verdad. O sea, cuando, hay, cuando Sony coge PSVR 2 y dice, tenemos que hacer algo con ello cuando pico, cuando... O sea, no puedes sacar un pedazo de cacharro de hardware sin regar las plantitas para que crezcan, ¿no? Y la única manera de regar, durante muchos años, Sony ha estado invirtiendo mucho en juegos, Oculus también ha invertido en juegos, o sea, lo único no sería lo único sin, sin el dinero de, de Oculus, eh, seguramente Red Matter sin el apoyo que se están dando no sería Red Matter, o sea, que hay una parte detrás... Porque ya que el gobierno español o los gobiernos en general no ayudan en estas cosas, con las ayudas y tal, porque no hay, eh, tienen que ser las propias creadoras del hardware las que fomenten su software, ¿no? Entonces, la, la, su sí, pero, ¿no? Voy, o sea, te voy a, dar, voy a romper ahí o sea, una lanza a favor del de, contraargumento, el contra es que tampoco me parece que sea estrictamente necesario, simplemente hay que entender, o sea, quiero decir, no sé, eh, un argumento, se podría hacer que tampoco necesitas juegos Triple sas de la leche para levantar una plataforma. Se podría argumentar, ¿sabes? Se puede decir, oye, vale, deja un poco que el mercado haga lo vale. suyo, haga su criba natural y de ahí saldrán los vencedores, por así decirlo. Me parece perfectamente válido. Si en el momento en el que te empiezas a, digamos, a, también a financiar los unos o los otros, ya, ¿qué decir, ya estás pasando por un filtro de alguien, de alguien en meta o alguien no sé dónde que está decidiendo si ese sí o si ese no. Y se puede estar equivocando. Claro, es, eh, pero es una conversación. Eh paralela a la que puede ser cualquier otra producción. O sea, el, cine, sí, sí, el sí. cine, gracias al cine, tú pones una película, y por lo menos en España y en Latinoamérica, eh, hay tres minutos al comienzo de la película, en negro, donde te está diciendo Ico... Eh, el gobierno de no sé dónde, el gobierno de tal, tal, tal sí. Canadá está metido en todas las películas eh, americanas cuando sale el final y pone este dinero tal viene de Canadá, o sea que hay unas subvenciones porque empieza a costar demasiado hacer estos proyectos no los puedes levantar, tú puedes tener un poco de dinero pero no puedes. necesitas financiación sí. externa, ¿no? Lo que he dicho es que a lo mejor lo que tienes que hacer simplemente es cambiar del tipo de juego que estás haciendo. O sabes. No, es, es un tema complejo porque claro, sí, sí. Eh, no, solo el, no, no el mero hecho de lanzar dinero a alguien va a hacer que de ahí salga algo bueno. Y creo que hay ejemplos, y creo que ha habido ejemplos también en la VR que dices tú, ostras, ¿de verdad se han gastado no sé cuántos millones en eso? Horizon, mil claro. millones de, y tienes Horizon, <risa> que dices, venga, vamos, macho, o sea, no se lo miras, Entonces, no, sí, pero... no, no creo que sea todo ese problema, simplemente que hay que entender un poco que eh, la VR sigue siendo nicho, va creciendo, y los números van siendo más grandes, eh, pero bueno, y se va a hacer lo que se pueda con ese... Con, con, con, Dentro de ese dinero, dentro de este mercado Por así decirlo eh, Y a lo mejor, yo qué sé, el remater 3 Si hacemos uno, eh, ahora Podemos permitirnos hacer a un personaje De cuerpo completo en vez de solo hasta el torso O a lo mejor no, no lo sé <ríe> ¿Sabéis? Pero no sé, las cosas Irán llegando lo, lo, o sea, sé que igual esto se nota, un se nota Un poco pesimista, pero es lo contrario Lo que quiero hacer ver es que eh, La cosa va creciendo y va mejorando eh, Pero hay que entender La economía del... Del mercado, por así decirlo, y, y ajustar las expectativas también. Acorde, que no pasa nada, yo qué sé, oye, eh, a mí me parece que los juegos que van saliendo están guay, eh, me parece que son mejores de los que salían hace tres años, por ejemplo, y me parece que vamos bien optimismo esto normalmente en este canal no, no los sí. no, no no visitamos esas costas es verdad tengo que decir que viniendo de Norman también es extraño pero bueno ok pero es que aquí, yo me, me he propuesto venir aquí positivo es <risa> que normalmente los dos somos más por eso, por eso yo me, por eso me he caído como una teoría sí. no para aquí está este quedando es un canal, bien este es un canal donde repartimos a todos y nos repartimos a nosotros mismos también o sea que, que somos bastante críticos porque es evidente que, que, que bueno que las cosas no no van al ritmo que todo el mundo nos gustaría los que hacemos inversión en equipos y en cacharros y tal pero bueno, también es verdad que sí, sí, dos, horas, sí, lo entiendo. dos horas y diez ¿eh? o sea, que, que te digo que a estas horas uno ya está, además <risa> vosotros que estáis de sí, vacaciones <risa> eh, pues claro a, a, a... ¿Has Vamos dicho vacaciones? Bueno, que no tienes nada tú, Iñaki, detrás de la habitación no tienes nada por lo menos no hay, no hay una cola ahí de gente ni que sepamos <risa> Bueno, eso sí, eso sí que <risa> Eh, bueno, pues para ir terminando y cerrando ahora cogemos algunas preguntas rápido del chat y si queréis las respondéis vosotros porque yo la he cogido tal cual y antes de nada has comentado que vais a estar trabajando en los ports, pero tenéis ya en mente que va a ser lo siguiente no, no, no prefiero llevar red matter a otro ah. lado como ha dicho Norman antes, necesitamos parar es verdad que necesitamos parar, necesitamos hacer lo que tenemos que hacer, que es los ports pertinentes que toquen y parar un poquito. Eh, vacaciones, que como dice Norman, llevamos años, no recuerdo las últimas vacaciones ahora mismo, tendría que pensar más de 10 segundos y eso es grave. Eh, entonces necesitamos parar, tener vacaciones porque también nos va, es verdad que vamos hablando, tenemos posibilidades o van saliendo posibilidades, opciones, pero tenemos que madurarlas también desde una perspectiva más tranquila, porque ahora mismo, ¿no, Norman? Eh, Estamos como muy no. acelerados todavía, o sea, es que sí, de, de, de, de, de darlo todo y trabajar y, en, en bosses, sí. y estamos muy, no sé, la palabra supongo que es acelerada, estamos muy como, ¡Uah! ¿sabes? Y <risa> tenemos que relajarnos un poco y a ver, pensar en, en, en frío, no en caliente porque es Eso como estamos es. a la en caliente. Entonces, igual estamos pensando en caliente y nos metemos un follón eh, porque estamos muy motivados. Es como, eh, eh, espera un segundo. ¿A quién uh -huh. se le ocurrió esto? ¿Quién es... <ríe> ver, Pero bueno, lo bueno, bueno diré lo bueno es que eh, se nos están presentando un montón de opciones súper interesantes, eh, ¿sabes? De futuros proyectos y demás, eh, opciones y vías y de todo. Así que es más un problema de elegir, eh, ¿sabes? Eh, que... Sí, sí, sabiamente. Sabiamente y saber elegir muy bien que, con okay. qué nos vamos a meter los próximos años. Vale. No os respondáis a esto, pero eh, algún día nos podremos levantar, abrir el periódico y decir: Vertical Robot ha sido comprada por la gran mega compañía porque está de moda, lo estamos viendo en, en, en mil sitios. Llega alguien no sé, un maletín, esos... os lo pone. Si son esos 15 millones que dijiste al principio, os Poca, lo igual sí. Pero... <risa> os lo pensáis. Va, ese, ese, Pero bromeamos bueno, muchas veces que nos compran y ¿qué les damos? La, la NAS que tengo aquí en casa ya. y digo, mira, esto, esto es vertical robot, la NAS, con servidores Sí, Me <risa> o sea, sí. ¿no? queda mucho que comprar, sí. la verdad. <risa> claro okay. La conversación iba bien hasta que habéis dicho eso. Tú, vosotros <risa> ah. seguir al. El... Edítalo, edítalo, edítalo y esto, eso se puede cortar, ¿no? Sí, sí. <risa> pues os, os lanzo algunas preguntas del chat así rápido, ya para terminar. Y bueno, te pregunta por aquí. ¿Cuál fue la escena más compleja de Red Matter 1 y 2 en términos de rendimiento? Vamos a dejarla en la 2, que es muy tarde. ¿En Red Matter 2 sí, sí. cuál es más la más complicada? más complicada? Sí, sí, o sea, eh, esto va a sonar increíble, eh, pero es que eh, realmente no he ido a forzar en la Quest 2, o sea, ha sido más un rollo de... Es que, es que forzar la máquina eh, realmente eh, tardas mucho tiempo, entonces yo simplemente lo he planteado el desarrollo como voy a, ir a lo conservador o sea, voy a ir más o menos conservador más o menos, sé ¿eh? que esto va a ir bien eh, y luego a lo mejor pues me topo con alguna otra escena que, ah, hostias, he forzado demasiado, ¿sabes? Pero... Ya sé, sé, sé, que, sé que me van a matar porque es como se ve tan de lujo y, se, y dices ahora que no he forzado la máquina. Efectivamente, no he ido a forzar la máquina. Eh, sí, lo sé, lo sé, pero por ejemplo, Quest 2 tiene mucho mucho más margen de, de, de, de draw call, ¿sabes? Yo creo que podría haber metido, digamos, muchos más objetos en pantalla. Otra vez, el problema no era que... Eh, eh, ¿Y por qué nos metimos objetos? Es que no tengo más objetos que meter. El problema ahí era más de producción, porque tendremos que haber hecho todo tipo de props nuevos, ¿sabes? Y pues es que no ha dado para más. Eh, entonces, no sé, así eh, momentos a lo mejor que técnicamente han fastidiado. Mm... O, o que más orgulloso estás, por ponerlo en lo positivo. De decir, ¡Ajá! Ya, es que realmente eh, Es que lo... Bueno, a ver me, me, me, me ha parecido muy chulo todo el tema del reflejo De las pantallas, eh, en los cristales Y demás, entonces hay ciertos momentos así Donde estás viendo los reflejos de la pantalla Hay una locura, creo que nadie se ha fijado En estos detalles porque son absurdos, pero Hay una de las salas eh, secretas En... en eh... En Tosca hacia el final, donde estás viendo, digamos, la pantalla está enorme. Y si coges, por ejemplo, el cenicero que está hecho de cristal y lo pones delante del cristal, estás viendo la refracción y, la, y el reflejo de la pantalla que hay detrás en tiempo real pero sobre Dios, el cenicero. Has hecho, has hecho una lente dentro de la lente. O sea, Efectivamente, eh. es absurdo. Es como, ¿quién se va a fijar de eso? No lo sé, pero es un momento fermizo mío que digo, pues esto lo tengo que meter. Entonces me siento extrañamente orgulloso de, pues, de ese momento. Ya te digo yo que Karma, que está metido en la cama, se pone el visor y, y, se, y se toca, y se toca viendo Cristales, ¿eh? o sea... Sí, y luego tampoco, tampoco quiero spoiler, pero hay también hay un puzzle por ahí um, hacia el final del juego, es de los últimos puzzles donde donde básicamente tienes que usar ojo, ¿eh? tengo que usar la técnica del reflejo, sabes, tengo que usar tener reflejo para dar con la con la solución. <risa> y entonces eso también es un puzzle que básicamente nace de nace de, de del capricho de, de, de, de lo técnico sabes pero eso está, está está muy guay porque creo que sé, pues no has visto un puzzle así en VR simplemente porque, porque nadie ha hecho la movida de, de, del reflejo como Mira nosotros lo, lo que dicen en, hubo, en hubo el una ligera intentona en Red Matter 1, acuérdate Norman de ese puzzle te acuerdas hubo, un, hubo una ligera intentona de algo parecido pero pues mira, Juan, Juan dice... No se llama Norman, es Neo el elegido. Ha es, es, es, hackeado Matrix directamente. Pues sí, la verdad es que es, es magia, te quiero decir. Y esto, es, eh, os, supongo que os lo ha dicho mucha gente, ¿no? ¿En qué momento...? Eh, vosotros sois conscientes del salto generacional técnico que hay entre vuestro juego y el resto. Eso tenéis que ser conscientes porque eso es visual. ¿no? ¿En algún momento os habréis planteado crear una escuela o decir, venga, venir aquí, os voy a explicar previo pago, porque esto es intelectual eh, ¿cómo os, o, o la propia meta nos ha dicho, oye os voy a coger un avión, os vais aquí a San José, os dejo en las oficinas y un mes explicándole a todas estos cenutrios cómo se tienen que hacer las cosas, porque el juego parece que corre o sea, yo parece que le he instalado una 40-90 aquí a las Quest ¿no? Ya, sí, o sea, yo diré, o sea, lo primero que diría es como que eh, estás desarrollando el juego y no te das cuenta de lo que estás haciendo realmente, ¿sabes? Estás como estás tan centrado en los problemas que tienes delante y tienes que solucionar eh, que no te estás dando cuenta de la barbaridad que estás haciendo visualmente, ¿no? Pero sí, sí que ha habido momentos a lo largo del desarrollo donde, sobre todo eran los dos artistas, ¿no? se paraba mejor a ver no sé, se paraban, un momento, tenía un momento de, de respiro y se miraban lo que estábamos haciendo y era como, madre mía, pero qué locura es esta. <risa> claro, que además, es decir, que, si, vosotros estáis, estáis viendo el juego en 2022, pero es que ya se estaba viendo así en 2020, ¿sabes? Cuando salió salieron las quests, entonces también ahí ya son dos años atrás, estás comprando los juegos de, de la época de quest 1, pues es que decías, no, esto no tiene sentido. Y... Y luego, es que a ver, es que el desarrollo indie es, un, es una montaña rusa de emociones, ¿sabes? Eh, te despiertas un día odias todo, el juego todo es terrible, eh, luego de repente al día siguiente dices, ostras, es que es la leche lo que estamos haciendo, y luego otra vez te vienes abajo, o sea, es, es así, y es así constantemente hasta que sale el juego, e incluso después, yo creo que sigues así un poco ya con la inercia del sub y baja de las emociones En momentos sí, de, has... momento de duda, abres la tienda de Oculus y se te despejan todas las dudas. Ajá, ajá, ajá, ajá. Mi es juego es un jodazo. O sea, es un juegazo. No es una broma eso. Te... O sea, no es broma, yo, o sea eh, en concreto recuerdo cuando estaba haciendo el tema de las interacciones físicas, eh, re recuerdo, pues, pensar, porque a mí un poco también me pasaba en ese sentido lo enfermizo del Norman. Y Norman me decía, mm, no te obsesiones. Y eh, efectivamente, habría un juego de la tienda de Oculus X. Y decía, ¿qué coño? Pero es suficiente, es suficiente, más que suficiente. Claro, claro, o sea, es, no... es, es verdad, es verdad. Sí, sí. A lo mejor en, en este podcast no ha quedado claro que yo soy el enfermizo de los gráficos, pero en que es el enfermizo de las interacciones y la física y de absolutamente todo eso. O sea, está igual de grillado que yo, pero por el otro lado. <risa> eh, y entonces... lo, jodido es que, lo jodido es que nos retro retroalimentamos. O sea, sí, un es, modo, es un milagro que le hayáis sacado el juego y todavía no estéis <risa> ¿no? cinco años haciendo que la botella así, esta así es. sea lo que tiene que ser realmente y no claro, bien. Así bueno, es. Pues nos, y nos perdona avanzamos. porque creo que he contestado la mitad de la pregunta que me habías hecho. Bueno, eh, no seguimos, no pasa seguimos, porque quedan okay. un poquito, os vamos a soltar ya. Sí que, ya no sé ah, si las siete la ya yo creo que se han respondido, que si sí, vais sí, a, a sacar siete. más Red Matter, que si sí, Red Matter 3, sí, sí. Que eso ya lo habéis hablado. Eh, sí, si ¿Estáis satisfecho sabemos. con el volumen de menta? Yo creo que también lo habéis comentado. Y bueno, por aquí preguntan más en general que qué porcentaje es de diseño respecto a programación en un juego hoy en día. Pues también o sea, depende del juego, supongo, no sé si queréis decir algo, pero poco más. Bueno, no sé, en una, este... pregunta, una pregunta curiosa, ¿no? ¿El ¿Porcentaje de diseño frente a programación? Entiendo en muy juego, bien el sí. ahí, ahí. Se refiere a como mejor? a integrantes del grupo, del equipo Bueno, ¿cuántas horas bueno, a lo mejor sí. os ha llevado el, el de verdad sentaros a diseñar el juego y cuántas horas os ha llevado la física, ¿no? Es verdad que eso suele ir paralelo, o sea, mientras uno <risa> sí, uno, ya, ya. uno está dibujando, el otro está encerrado en la habitación dándose cabezazos porque aquello no tira Pero Es que también es a lo mejor difícil de, de contestar porque a lo mejor, bueno, no sé si es supongo que cada juego es distinto, evidentemente habrá juegos donde claro. eso se divide más, pero con la VR, además, eh, no sé, hay tantos, tantos elementos del diseño que eh, a lo mejor, vamos a ver, tú puedes coger un diseño 2D, de, digamos un juego 2D, y, y cascarlo en VR tal cual y, te, y quedarte, quedarte tan ancho. Pero eh, mucho de lo que intentamos hacer, por lo general, es eh, diseñar algo que sea solo de VR. Entonces, ¿qué ocurre? Que es difícil diseñarlo sobre el papel, a lo mejor tenemos un diseño inicial sobre papel Que nos lo podemos sí. imaginar, pero tanto de ello es Iterar con la implementación Con Iñaki, programándolo Por primera vez, etcétera, etcétera Que, que no hay un... No, sé, no, no puedes contabilizar fácilmente Aquí ha acabado el diseño y aquí ha empezado la programación ¿Sabes? Está completamente claro. Mezclándose y overlapeando, no sabría overlapeándose no sabría arbitros. responder a la pregunta Está, pero, está entrelazadísimo En nuestro sí caso momento, Sí que hay un momento ahí entrelazado En momento del baro, momento crisis de... Se acabó. Hay que sacarlo, pero ya, o sea, se acabó. Norman, se acabó. Iñaki, se acabó. Punto. ¿Ha habido alguien? ¿Vuestras mujeres, eh, parejas? Eh, ¿no? ¿Alguien ha llegado a un momento a decir, ¿podéis sacarlo de una maldita vez ya? Antes de que. Sí, todo el mundo a nuestro alrededor, diría. ¿Sí, no? ¿no? O sea, más ganas, más ganas, más ganas que nosotros no tenía nadie. Lo que pasa es que no queríamos sacarlo no queríamos sacarlo por nuestra obsesión de, de, de oh, joder tiene que quedar como nosotros queremos que, que queremos estar orgullosos entonces pues, pues por eso se fue retrasando pero obviamente mi novia vamos no sé cuántas veces me ha dicho, acabarlo ya de una jodida. A ver, ¿no? ¿Qué sí, pasa? Con... También os decimos, ¿eh? con un 10%... Deja, de... deja hablar con Norman. Deja... Con un 10% de lo que habéis hecho ya os podríais sentir orgullosos. O sea, que con lo que ha salido aquí eh, os lleváis el trofeo directamente. Ya no, no hay competencia posible en, en, en Quest 2, lo ha dicho todo el mundo. Es el mejor juego que existe en, en Quest 2 y en Quest. De aquí a Lima. Está en español, en inglés. Es firme, o si lo hubiese sacado en Chile. Irme claro. candidato a juego del año, eh, por lo menos los premios de regalo virtual. Claro. O sea que, que bueno, venga, vamos a ahora sí que vamos a ponernos aquí en el en el centro para irnos despidiendo. Muchísimas gracias eh, Norma Muchísimas gracias Iñaki por haberos asomado Aquí a, a Real o Virtual, una comunidad Donde somos también muy exigentes, o sea que este premio Vale doble, de verdad que es, que es, es tal Y que ha sido una gozada descubrir Todos los secretos que hay detrás de, de Remate La mayoría, todos los que no tenéis firmados De NDA y esas cosas que nos vamos a preguntar Y nos hemos portado y nos hemos preguntado nada Así que nos Esperamos que hayáis estado cómodos Y nos vemos en la siguiente ¿no? o sea, si Muchas gracias, Muchas pues gracias por invitarnos y tenernos aquí Claro que sí, muchísimas veces Y ahora a todos vosotros, Robianos Bueno, es tarde, si habéis cenado ya Poneros el visorio, a ponéis a jugar a Red Matter <risa> Y si no habéis cenado cenar Y luego jugáis a Red Mater. Hablar bien de la VR, hablar bien de todas estas cosas, como siempre lo decimos, y disfrutar. Y nos vemos el. Y a pegar cabezazos, acordaros. Ya, eso, si queréis a pegar cabezazos <ríe> en los goles de, de B Football. Nos vemos el martes con Bezares, con Julio, con Roberto. Vamos a traduciros, ahí vamos a hacerle el espectáculo que hacemos siempre con la CONET, a ver qué sacan nuevo, porque cada cacharro nuevo, Iñaki y Norman nos harán una maravilla nueva. Así que, oye, pues. Con tiempo, ¿eh? con tiempo. Vamos a darles por lo menos un 15 días, ¿no? Les damos 10, 10 días. Sí, unas que, semanitas. Que es lo legal. que Suelen dar. Bueno. Un poquito más. Un poquito más. Hablaremos, hablaremos. Muchísimas gracias por venir, Robianos. Eh, nos vemos de aquí a.. el martes, ¿no? El martes que cuando es. Estamos a domingo. O sea que pasado mañana. Esto es un sin Dios. Esto es continuamente. Bueno, pues nos vemos de aquí a unos días. Un abrazo a todos. Hasta luego. Bye.